noches, bienvenidos a Relatos Oscuros, un abrazo para toda la gente que nos está viendo esta noche de viernes, esta noche fría acá en Norteamérica, estamos a 16 de diciembre del 2022, cerca de la Navidad, un abrazo para Gabriel que ya está aquí en la transmisión, ya estaba atento a Leiva Saavedra, ¿quieres mandar saludos? Eh, hola, muy bonito otra vez volverlos a ver hoy aquí. Les mando saludos a todos y hoy les traemos un tema muy, muy bueno. Un tema interesante. Súper interesante. Pero que da escosor. ¿Sí sabes qué es escozor? Como que se eriza la piel. Sí. ¿O que da asco? ¿O no, no escosor, sí, como lo de la piel. Que te da escosor. Ah. Este programa dará escozor el día de hoy. Dará mucho escozor. Alexa, volumen 7. Alexa, ¿qué es escozor? Según la RAE, escozor usualmente se define como sensación dolorosa, como la que produce una quemadura. Para más definiciones, prueba. Alexa, más definiciones de escozor. Alexa, más definiciones de escozor. Según la RAE... Hay dos definiciones adicionales para escorzo, como sustantivo significa uno, figura o parte de figura escorzada. Dos, presentación en perspectiva de un asunto. Alexa cancela. Escorzada. Ay, Alexa. Escosores, cosquillas, testículos. Ah. ¿En serio? Sí, algo así. Yo recuerdo que era algo así. Como cosquillas en los testículos. ¿Qué? Como que te. Como que te dan ganas de rascar los testículos escosor. Ah. a escosor el programa del día de hoy. Eh, de, así se le llama a, a la sensación que uno tiene cuando quiere rascarse los testículos. O sea que. ¿Cómo, queda, ¿cómo se queda? queda como, como... Escosor. No sé cómo escozor? decirlo. Escosor. Eh, y para las mujeres también se ESCOSOR. Yo creo que sí, todos. Sí, sí. También les da escosor. Sí. Bueno, este programa va a dar mucho escosor. ¿No había escuchado esa palabra? Sí. ¿Sí? Uh -huh. Sí, pero lo asociaba más como a. como a, como a lasco, no sé. asco. Igualmente, buenas noches amaru también, a Ghost in the Wall, a Yandro Gadea. Saludos, Yandro. Ay, laurita que está por ahí, que ya estaba Yo creo que mejor. Ya estaba mejor, Laurita. Qué bueno que Qué ya está mejor. Saludos, Laurita. Estamos esperando a que entre la mayoría. Mientras tanto, les pediría que nos apoyaran con un like. Dejen un like en la transmisión. Ayúdenos para compartir estas, eh, estas transmisiones. dale like y... Hablarnos, eh, interactuar con nosotros. El número en pantalla va a aparecer en este momento. Por si alguien quiere hablar, cualquier cosa que le des, Cosor, pues adelante. Uh -huh. Ah, cabrón, esa es Laurita. Le mandamos un abrazo a Laurita. Laurita. Que esté muy bien, Laurita. Nos da felicidad que Laurita esté bien. Sí, ayer nos hiciste mucha falta, Laurita. Sí, ayer hubiera estado Laurita aquí en la transmisión. Saludos para Danubio García, para Gués Gués, para María Orduña, para José Mesa, para Fernando, saludos. Janos Arabia, Jumex, gracias, Jumex. Un abrazo. Pues hoy vamos a hablar acá desde Bogotá, dice Néstor Guerrero, un abrazo hasta Bogotá. ¡Bravo! Eh, el día de hoy vamos a hablar de la teratonomía. No. Hoy vamos a hablar de la teratología. Ah, teratología. Que es el estudio de las malformaciones. El est estudio de las malformaciones. Uh -huh. Ok. Yo quería mostrarles este libro, que este libro es muy buen libro que te llegó hoy, ¿no? Uh -huh. Y lo estuve mirando durante toda la tarde y es súper, súper interesante. Dice, el monstruo objeto imposible, y después ¿qué más dice? Dice, el, un estudio sobre la teratología mexicana. Muy bueno. Aquí, aquí. aquí un estudio allá. sobre la teratología mexicana. Está muy bueno el libro. Muy apenas bueno. El día de hoy llegó. Le quiero agradecer a la gente que me apoya con eh, los regalitos en, en Amazon. Eh, por ahí, si alguien tiene el link de, de los regalitos de Amazon... Con esos regalitos nos ayuda mucho para poder estudiar, para poder hacer exploraciones, para poder trabajar. Todos esos regalitos que están en Amazon, gracias a toda la gente que me apoya, mandándonos esos regalitos. ¿Cómo se llama el wish list? El wish list de Amazon. Por favor, si Ay, alguien lo, lo tiene por ahí, lo, lo, lo tenía, pone. Me buscar. A ver. Y bueno, dice Dale Agoretti. La teratología es cuando un agente ambiental llega al embrión a través de la madre y se producen alteraciones en el desarrollo provocando defectos congénitos. Muy bien. Exactamente, Dalia Goretti, eso está muy bien dicho. Muy bien. Pero fíjate, dice, es cuando un agente ambiental, o sea, un, un agente exterior, eh, hablando de ambiente, es cuando el ambiente provoca que nazcan monstruos. Les llamamos monstruos porque... Así lo, llamara, lo llamaban en la antigüedad, monstruos o prodigios. Son estas eh, personas que nacen con deformidades y que a, a lo largo de la historia, eh, tanto hombres como animales, pues han causado eh, impresión cuando nacen con características sumamente extrañas. Y yo creo que de asco, sor. no tengo otra palabra. Sí, es que sí, no es, sí, sí. No es asco. No es es asco, no es miedo, es, es miedo, no es asco, es, es una sensación rara. A mí me da una sensación entre asco y miedo. Le no, da impresión. Impresión, También, ¿verdad? Sí, impresión. Hace ah, sí, la impresión. Eh, ay, se me olvidó. Algo ah, que iba a bueno. decir. Eh, ah, que la teratología, tera sí teratología no es solamente el estudio de las malformaciones humanas sino también de animales plantas, todo eso eso es lo que quiero decir porque muchas veces la gente piensa que la teratología solo es en los, en los humanos, no, es en animales y plantas también. Tenemos registros de estos monstruos o de estas malformaciones desde los antiguos griegos, ¿no? ¿Cómo era de los, de la parte de los griegos? Bueno eh, en la antigua Grecia eh, no sé si alguno de ustedes sabe eso, pero eh, ellos fueron los que rendían mucho el culto al cuerpo. No sé si eh, ellos fueron creo que los que empezaron con, el, con los Juegos Olímpicos. Ellos adoraban eh, un cuerpo perfecto y ellos fueron los que hicieron las primeras esculturas perfectas. Eh, cuando nacía un eh, niño, un bebé eh, con malformaciones, lo mataban porque ellos no podían aceptar que, que tuviera, por ejemplo, labio leporino o que naciera con los pies eh, chuecos o con algún problema, no lo aceptaban y lo mataban. O sea, en el momento en que nacía, eh, lo mataban cuando veía que tenía algún problema así como eh, físico. Dos cabezas, sí, tres de, narices. No lo podían aceptar porque para ellos eso era la imperfección. Entonces, ellos eran perfectos supuestamente. Entonces, no podían aceptar eh, pues entre ellos que hubiera esas malformaciones, ¿no? Fíjate, que, eh, eh, hablando de Grecia, eh, pues estos filósofos como Empédocles, eh, nada más me acuerdo de Empédocles, pero varios otros decían que los monstruos o estas personas o este resultado eh, malformado se debía a que las personas tenían relaciones con animales, que de esa forma es que nacían humanos con pies de, de bestia o bestias con cara de humanos, y de ahí también las representaciones como la del minotauro, por ejemplo, uh -huh. la del de centauro, como la de el... ¿de un solo ojo? El eh, cíclope. El cíclope. Uh -huh. Varios de estos monstruos mitológicos tienen que ver con la creencia o, bueno, el, el conocimiento de estos mal, de estos monstruos o malformaciones que Aristóteles, no, Aristóteles no, Eduardo Maldonado, uh -huh. Aristóteles no, y ahorita voy a explicar por qué Aristóteles no, pero si Empédocles, mira, aquí tengo, aquí aquí tengo, Claudio, Plinio, Claudio creo que era uno que tenía como retraso, ¿no era? No, no, no, o sea Había que Hipócrates, Empédocles, Demócrito, Plinio y Galeno decían que estos monstruos era porque tenían relaciones los humanos con los animales y, y que por eso salían estas criaturas, esa era la primera creencia que se tenía en Grecia del por qué los humanos salían con deformaciones, pero Aristóteles eh, eh, fue diferente, él no, él no propuso que los ah, que estos, estos seres o estas personas o estos monstruos o prodigios nacieran así por eh, tener relaciones entre hombres y animales, sino por exceso de espermatozoides. Decía que, Aristóteles decía que si una persona nacía con dos cabezas, con tres manos, con cuatro piernas, okay, con dos, con dos eh, o tres ojos, etcétera, con tres ojos más bien, eh, se debía a que había en el, en el la copulación, pues había este más espermatozoides, que era en exceso los espermatozoides que habían salido del hombre y que por eso había esas malformaciones. ¿Cómo ves? Sí, sí, sí, sí. Y más o menos como... Ah, bueno, eh, esto de la teratología empezó más o menos en 1832 cuando empezaron pues a, a verse pues todo esto las malformaciones y todo esto muy comunes, entonces decían que era porque se les había metido el diablo o porque era producto de hechicerías o porque era alguna cosa así bien extraña, ¿no? O sea, no podían aceptar que era un problema de cromosomas o algún problema así que hubiera ocurrido durante la gestación, sino decían que era porque se les habían metido el demonio, porque era, uh -huh. los habían eh, eh, churrujería, entonces no era muy aceptado. Entonces también eh, empezó esto de, de como agarrar a estas personas para circos, ¿no? Bueno, eso ya, ya estamos bien adelantados, pero vamos de regreso a Aristóteles, porque también decía Re que, devolvamos que si una persona nacía sin un, sin un pie, sin una mano, con un solo ojo, eh, sin una oreja, etcétera, era porque había menos espermatozoides en la copulación, que se debía a eso, que el niño no se acababa de formar porque los espermatozoides habían sido deficientes, no, no había tantos espermatozoides para completar el muñequito. También, se, también decía que podía tratarse de que salieran estas combinaciones o estos monstruos o alteraciones o deformidades por dos diferentes espermatozoides, es decir, si una mujer tenía relaciones con dos hombres, al unirse estos espermatozoides hacían eso en el feto, hacían un monstruo, una criatura con dos cabezas, por ejemplo, o con tres brazos, etcétera. Entonces también decía Aristóteles que era por eso. Él, él decía que entre los animales y los hombres no se podía tener, no, no podría generar una forma de vida y que además de que la gestación entre las vacas, por ejemplo, y las mujeres o entre los simios o los burros o las cabras, etcétera, era muy diferente a la gestación de un ser humano, así que no había compatibilidad. Aristóteles lo sabía, Aristóteles lo entendía, sin tener el conocimiento sobre esto que es genética, pero eh, él pensaba que era por medio del esperma. Si había mucho, había una deformidad. Si había poco esperma, había deformidad. Si había espermas de ambas, de, de dos personas, había deformidad. Eso es lo que mencionaba. Y la teratología está hablando también de que estas deformaciones no solo tienen que ver con genética, eh, sino también con... Cosas ambientales, ¿no? Con otras Con cosas. Cosas ambientales, sí. Uh -huh. Por ejemplo, que si una mujer, ¿me puedo adelantar? Sí, sí, adelante. <ríe> por ejemplo, bien. que si una mujer toma algún medicamento eh, cuando está en embarazo y esto sucede eh, de retrasos, de enfermedades así, eh, en cromosomas y todo esto de síndrome de Down y todo esto, por eh, medicamentos que no debía tomar, entonces hoy en día pues ya se sabe que, que es eso, ¿no? Eh, ¿Qué más? iba a decir? Mira, no. aquí este en 1500, pues estamos pimponeando, pero no. en 1500, que es el siglo XVI, eh, fue eh, Paré quien puso, quien hizo un escrito que se llamó De monstruos y prodigios, y en su libro, Paré, lo voy a, a leer para que vean qué era lo que pensaban. Se supone que en todo esto de los griegos se tenía la idea de que estos seres deformes nacían por, por el diablo, por tener copulación con animales, por lo, de los, por lo del semen, etcétera, pero ya en la evolución del de conocimiento sobre las deformaciones, Pare escribió que los monstruos son cosas que aparecen fuera del curso de la naturaleza y que en la mayoría de los casos constituyen signos de alguna desgracia que ha de ocurrir, es decir, que cuando nací, nacía un ser deforme, un humano deforme, era porque iba a traer una desgracia. así Y que los prodigios son cosas que acontecen totalmente contra la naturaleza, como una mujer que da a luz a una serpiente o un perro. Es decir, un, un ser deforme era como algo nefasto, algo fuera de lo natural. Cita varias causas de los monstruos. La primera es la gloria de Dios, es decir existía un monstruo, se creaba un monstruo, porque Dios así lo quería, la segunda, su cólera, es decir, porque Dios se enojaba, y entonces te mandaba un hijo deforme, tercera, la cantidad excesiva de semen, que era lo que estábamos hablando, cuarta, su cantidad insuficiente, quinta, la imaginación, eh, ahorita vamos a, ver, a, a hablar más adelante sobre la imaginación y los, y que te salga un hijo con cuatro ojos, o sea, es importante. Sexta, la estrechez o reducido tamaño de la matriz. Si tenía una matriz muy estrecha, podría nacer un, un niño deforme. Séptima, el modo inadecuado de sentarse de la madre, que al hallarse en cinta ha permanecido demasiado tiempo con los muslos cruzados u oprimidos contra el vientre. Es decir, la madre cruzaba las piernas al sentarse, el niño posiblemente podría nacer, pues, deforme. Octava, por caída o golpes asestados contra el vientre de la madre. Golpes, hallándose está, hallándose está esperando un niño. Novena, debido a enfermedades hereditarias o accidentales. Décima, por podredumbre o corrupción del semen. Yo no sé cómo un hombre puede tener podredumbre o corrupción del semen. Pues me imagino que eso es quiere decir como una infección, ¿no? Ah, de podría una ser infección. una infección. Porque o estuviera enfermo. Que estuviera sí, sí. enfermo, o por ejemplo, alcohol o algunas sustancias uh -huh. así, ¿no? Sí. Sí. Me imagino. Eh, Undécima por confusión o mezcla de semen, que era lo que habíamos dicho. Dodécima, debido a engaño de los malvados mendigos itinerantes. No sé qué se deba eso. Y décimo tercera, por los demonios o diablos. También menciona animales monstruosos, algunos sin duda imaginarios como las sirenas, tritones o unicornios, pero también reales como leones marinos, ballenas, avestruces y camaleones. Para Paré son monstruos igualmente los fenómenos celestes como los cometas, las visiones de luchas de ejércitos en el cielo, las piedras que caen con el rayo y las lluvias de carne, peces o sangre. Es decir, también vamos a que se creía que había malformaciones, porque pasara el cometa. Si pasaba un cometa y alguien estaba en cinta y nacía un monstruo, un niño deforme, era porque eh, porque había pasado el, el cometa. Aquí hay una historia bien interesante sobre que una cabra, me parece, una un rumiante tuvo una cría con cara de humano. Entonces la dueña de esta de esta bestia pues eh, dijo que era la culpa de, de un hombre, de un tipo que los cuidaba que cuidaba al, al ganado y dijo que era porque este practicaba zoofilia con la, con la bestia entonces hubo una una ¿cómo se llama cuando cuando van ahí con el, la justicia? juicio ah hubo un juicio en donde presentaron al hombre y también a la vaca, ¿por qué? porque las querían quemar a los dos por hacer zoofilia, a los dos, recuerden que también en la Edad Media se hacía juicio de animales, hubo juicios contra puercos, contra patos, contra vacas, eh, y, y estaban condenados a la horca los animales, entonces imagínense si hubo ahí en el centro del pueblo, juicios sobre, este puerco hizo tal, el puerco no sé qué, eh, etcétera, habló como una persona, ah ok, entonces este, puerco será quemado o este puerco será este, ahorcado. Un día les voy a subir un video sobre los animales que fueron enjuiciados y que en la plaza los ahorcaban. Entonces, en este, en este juicio querían, querían quemar al hombre y a la vaca por hacer su ofilia. Pero sí, en, esa, en la Edad Media sí eran bien sucios, esos, sí se metían con los animales. Sí, ¿verdad? o sea, desde los griegos sí, o sea, los leos sí, sí, también, sí. los romanos, seguro sí. todos desde siempre han copulado con animales, sí. desde siempre. Entonces, eh, el, el, el hombre este le dice al juez que, que no, que él no hizo nada con la vaca, que lo que había pasado es que había pasado un cometa y que por eso la vaca había tenido a ese becerro con cara de humano. Y entonces el juez le creyó y bueno, se quedó como esa idea de que también los cuerpos celestes eh, hacían de alguna forma mella en los fetos y podían hacer algunos deformes. Déjame leer algunos comentarios. Dice Oxlack, investigador, La vaca púrpura es un libro registrado. Cuidado con los derechos de autor, ponte trucha. La, barca, la vaca morada. Me encanta la antigüedad, dice Paola, reina de los morollos. Gracias, Paola. Nos puedes demostrar tu, tu gusto y agradecimiento con Superchats. Gracias. Dice, juicio a los sin patria. Maru, qué sufrimiento, le mezclaron mal, en semen confundido es el que decidió irse por la ruta del chiquito o atrás, buenas noches, Obvio. saludos no hemos avanzado nada, qué culpa tendría la pobre vaca, Oxlack manda un saludo para Veracruz, dice Antonio Lozano, un abrazo hasta Veracruz saludos, también decía que por los eclipses ¿no? Ah, sí. Eh, los eclipses y la luna llena dice, que es verdad de los cometas y los eclipses y las malformaciones tenían que poner Metales en la panza de la embarazada. Que tenían que poner metales en la panza de la embarazada. Eh, los eclipses, dice también Hama its papalot temetzona. Órale. Sí, cierto, ella, cierto. Ella es nueva. Hama its papalot temetzona. Oh. Uh -huh. Creo que antes por la ignorancia, que no había estudio científico, las Uy, personas sí. creían que era un castigo divino. Tener un hijo con malformaciones genéticas. Sí. Sí, eh, como dijo Andrea, con los griegos, pues mataban a los, a los este, malformados. A los, a los que estaban malformados y todo esto. Ah, eh, en, en la fecha que yo dije, en 1830 y tantos, que, que fue la que empezó la teratología, decían que cuando nacía también una, una persona con malformaciones o con eh, cuestiones así que, por ejemplo, eh, tuvieran síndrome de edad, aunque los veían así como raritos, decían que eran personas que no tenían alma, que eran un envase vacío, o sea, era un cuerpo sin alma, que qué iba a hacer este humano en la vida si no tenía alma y andando por ahí, o sea, que era un cuerpo vacío que podía ser poseído por el demonio, también decían eso. Entonces, pues interesante porque estuve mirando aquí y hay un, una, una foto, una persona que está totalmente eh, deformada, ¿no? Eh, no tiene rostro, no tiene, o sea, se nota que no está vivo, pero entonces eh, decían que un médico lo estudió en esa época y decía que eh, esta persona no se movía, no hablaba, no nada, era un cuerpo totalmente vacío, o sea, no tenía alma. Entonces, estamos, hoy, algo pasa, ahí estamos, eh, así en chiquitas porque son muy impresionables o impresionantes las imágenes, aquí en, hay en el libro algunas imágenes y sí, sí me dan escosor. Eh, sí. Este, en la creencia, poner alfileres en la ropa de las embarazadas durante el eclipse. corta el audio, dicen. ¿eh? Ah, ¿sí? Sí. A ver, hola, hola, hola, hola. Hola, hola, hola, hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Sí estoy bien? ¿Sí me escuchan? ¿Se ve negro? Se ve negro. Eh, a ver ¿se ve bien o se ve mal? dígame si se ve bien, si se escucha bien si ¿Sí te oyes no, no te escuchamos, ok, ¿sí o no? ya se escucha bien, ah bueno vamos a... también a... abre el cosito para que también llamen ahí está, ahí está el cosito dice, ah, okay. se, se traba de repente mmm a ver, vamos a hacer algo. Voy a tener que quitar esto. Voy a tener que cancelar. Ya cancelé ya mi modo. Bueno, voy a tener que esperarme toda la noche a renderizar. Ya, se supone que ya no se debe de trabar. Es que mi computadora estaba renderizando a la vez que estábamos transmitiendo. Entonces, pues por eso había un poquito de, de error ahí de, de lento... Lenta la transmisión. Ahí está. Entonces, aquí tenemos algunas fotografías de estos prodigios. Eh, que hay muchos, muchos diferentes, muchas diferentes malformaciones. Tanto animales, vamos a poner algunas animales. Por ejemplo, aquí tenemos una un becerro o algo así. ¿Un perrito será? No, no, si es un becerro, mira. Tiene. Un becerro con dos colas, Uy, con cuatro, con seis, seis patas, patas, con dos cabezas. Uy, sí está, está fuerte, ¿eh? Mira, aquí también tenemos una imagen. Eh, esta imagen que ustedes están viendo en pantalla, gente, es porque también nacen niños así. Niños que traen los órganos de fuera, ¿verdad? Ay, sí. Hay niños que, por ejemplo, están dentro del dentro del útero de la madre y no terminan como de, de o sea, de, de, de meterse, o sea, como, no sé cómo lo podría yo decir. De cerrarse. De su... cerrar su, su abdomen y, y cuando nacen quedan por fuera, o sea, uy, no, eso... No, ¿Quién? no, eso no pueden vivir así. Quedan por fuera eh, Quedan los, los órganos. El estómago, los intestinos, o sea, todo por fuera. O sea, hay en YouTube, hay unos eh, videos muy interesantes. No se ve, a mí no me parece que se vean pues nada así como impresionante, pero sí muestran como bebés que no pudieron pues, eh, vivir a causa de estas malformaciones. Hay uno que tenía como, era como un cíclope, ¿no? No tenía ojos. Sí, ahorita les enseñamos mm. una foto de, de un niño cíclope. Por ejemplo, aquí en Mar Azul, eh, bueno, antes de que ponga el comentario de Mar Azul, también los que nacen con labio leporino, por ejemplo, son parte de este de estas personas que nacen deformes, los que tienen el labio cortado y también el paladar. Hay algunos que tienen el paladar, tienen una abertura en el paladar. Estos niños, pues, actualmente ya los ya los suturan y quedan bien, pero en la antigüedad era de pues nació un monstruo, ¿no? Sí. Mar Azul dice, busca a los bebés arlequín la, en la India, cuando nacen un caso así son adorados como dioses. Bueno, debo decirte que el caso de... Eh, al principio de YouTube, en aquellos 2008, 2009, había un video muy popular que se llamaba El Hijo del Diablo. Este video aparecía como alguien que estaba entrando a un templo y poco a poco se iba acercando a, hacia donde estaba el altar. En el altar estaba una mujer y en los brazos tenía a un niño. Y conforme se iba acercando la cámara, se dejaba ver a un, a un bebé, pero un bebé con ojos rojos gigantes, como si fuera extraterrestre. Los ojos así en forma de, de aceituna, grandes, estaban saltados, estaban rojos, rojos. La piel se encontraba como con escamas y también como rojo entre las escamas, y tenía un pie, o tenía los pies como si fueran eh, de vaca, tenían pezuñas, entonces está, híjole, ese niño estaba terrible, la gente no, no bien, podía bien. creer que ese video fuera real, y bueno, lo que investigamos en aquel entonces, pues es de que se trataba de un niño con ictiosis, eh, ictiosis arlequín se le llama esa enfermedad, y bueno nacen con esta, con esta enfermedad de ictiosis arlequín quizá esto no sea no sé si sea una deformidad o si la ictiosis arlequín sea considerada dentro de la terantología, teratología pero ese video ahorita lo buscamos yo creo que le sí falta unas capas de la piel entonces yo creo que sí están como, están como cuarteados, sí, están como cuarteados. Sí, necesitan varias capas de la piel que les hicieron falta y hay un, algunos que no pueden cerrar los ojos porque la piel está tan, tan estirada que no pueden cerrar los ojos es, y es pobrecitos porque necesitan estar a toda hora húmedos humed, sí. para que no se quiebre la piel y les salga sangre. Sí, esos, esos niños arlequín, bueno, dictiosis arlequín, hay algunos que sí sobreviven y crecen, y tienen, mm -hmm. crecen por algunos años pero es una enfermedad horrible, es horrible, y bueno, yo, yo no sé, pero si una mamá, en, pues al que nazca su hijo, y que lo vea y se lo traigan así, es, yo sí, creo sí. que sería un trauma, sería completamente un trauma, porque a pesar de que ya sabemos que esto no es un castigo de Dios, que esto no es por algún demonio, y que no es por el cometa, etc., pues al ver a un niño así, seguramente impresiona Tremendamente. Voy a buscar el video a ver si lo encuentro. Eh, hablando de la India, eh, sí es cierto que adoran a estas personas así deformadas porque muchas veces las asocian con dioses, ¿no? Hubo una, un, el caso de una niña, no sé si ustedes lo vieron, que era una niña que nació con eh, dos, creo que es dos piernas, tenía cuatro piernas, y decían que era parecida a la diosa Kali, la que viene así con varios brazos y varias piernas. o Shiva, ¿no? Bueno. Eh, sí también sí eh, entonces eh, no la querían dejar operar los papás pero los médicos obviamente sí les decían no normal que era tanto no la querían operar te imaginas hoy estamos hay un caso por ahí en, en internet donde los papás están diciendo que que ella era enviada por la diosa y que no sé qué, que, que para venderse su hogar y bueno, un montón de cosas, y no la querían dejar de operar. Entonces, eh, allá en la India es totalmente diferente, o sea, muy diferente de cómo se ve estas malformaciones. ¿Qué crees que es el libro de, ese libro, ese video de El Hijo del Diablo? El, eh, fíjate que es tan viejo que ya no aparece aquí, ¿eh? ya no aparece, ¿Sí? tenemos este bebé más extraño, pero no es, el hijo del diablo nació en Perú, tampoco, eh, vamos a Sí, ver ya si... hay unos que son tan viejitos que ya no, ya no aparecen. No aparecen. ¿no? Uh -huh. Y fíjate que ese fue uh, un, un video que, que se hizo muy, muy viral, o sea, todo el mundo creo que vio el hijo del diablo, ¿tú lo viste? No. ¿No viste ese video? No, y si lo vi, no me acuerdo. Eh, a ver, déjame ver si lo encuentro de, en inglés de, de ¿cómo se dice? the son of, of the demon Exacto. no no sé la verdad cómo se escriba, pero bueno, ya le puse aquí eh. yo les iba a mostrar una imagen este era una, el personaje, ¿sí? ¿será que sí se ve? no, aquí no se ve a ver, otra. A ver, a ver ¿dónde polo? Ese era el personaje que decían que había nacido, que no tenía... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí es. Ahí. A ver, ese, ese, a ver, cuéntame esa historia de eh, ese. Este, ah, no, espérate, porque no lo puedo colocar bien. Ok, mira, para acá es, se va. No, este para acá se este. va. Este. Ay. Espérate. Esta es la, es la cámara. Este, mía. este, este, este. este que decían que él había nacido, o sea, completo, pero pues obviamente deformado y todo, con sus órganos por fuera y no sé qué. Uy, ¿los órganos por fuera? Pero eh, no tenía, decían los médicos que, que no podía hablar ni moverse ni nada, que era un pedazo de carne. Uf. Y esto me hizo recordar a los teratomas. Ahorita vamos a los teratomas, déjame ver si aquí me mandaron el video, te mandé el video. Está acostadito, dicen, sí, estaba como en posición fetal. Y, pero no, era un pedazo de carne, a ver. con pelos Uy, y... no voy a hacer de esos videos bien feos los que me man, lo que me mandó Isis Ay, no Isis oh, Ay, me amo. Oy, Ay, yo no, no, no manches <risa> Pero es que me da curiosidad No es, no es el hijo del diablo el, el que estaba hablando, el, el famoso video de la India pero es otro con ictiosis eh, Vamos a verlo espero que, si son impresionables mejor no lo vean porque hay gente que si no lo son, les da esa sensación, da, un, da impresión. Yo creo que es la palabra correcta, uh -huh. ¿no? Impresión. vamos sí, a, a ver me da impresión. Esa no Pero es. Pero también curiosidad. Vamos a ver, en pantalla. Presentar, compartir pantalla, compartir pantalla. Al rato me va a dar entre, entre hambre y asco. O sea, no es porque me dé asco la gente que está así sino porque me impresiona y de lo impresionante sí. pues se te revuelve el estómago creo, Exacto. ¿no? a ver, vamos a ver, ahí está el video vamos a reproducirlo, no lo he visto este no, nunca lo había visto este, el cubo nació, el cubo nació malito por eso es así pobrecito dice ah, ok, ok pensé que estaban hablando de otra cosa ahí está Oscar vamos a ver vamos a verlo vamos a verlo Ay, sabios. ¿Y si serás real? Sí, claro. claro. Dios mío, Dios santo. Te dije que no por no. Dios mío. Ah, ya lo, ya lo quité a tiempo. Pero lo sigo viendo yo. No, oh, sea... No, no la, la voy puede, a puede, Dios no voy a mío? ¿Cómo puede sobrevivir un niño así? Yo creo que no, o sea, ¿te imaginas el dolor que está aguantando un niño de esos con la piel así? O sea, está propenso a un montón de infecciones porque pues. Obviamente nuestra piel aguanta de todo. Y estas personitas, pues, no, no, o sea, están propensos a cualquier infección. Dice Pabrecito. Raymond, Raymond Valdés. no creo que sea real. Raymond, estás muy chavito, Raymond. Eh, claro que es verdad. Sí, claro. se nota porque se ve llorando y no, todo. Claro que, no... es, claro que es verdad. O sea, si tú buscas en internet ictiosis arlequín, te van a salir fotografías y videos que no quieres ver. Entonces, este, no creas que esto es una, que es un, de película de terror, no, es un, un video real, eh, el hijo del diablo, que fue el video que se volvió tan viral en aquella época, no tenía los colores tan resaltados, estaba como oscuro, entonces, pues sí podías verlo, pero este, este video que está todo color, Ay, no. y luego está llorando como, o sea, Ay, pues es un bebé, sí. está llorando, Ay, Dios mío, pobrecito, o sea, ¿qué haces? Actualmente yo no sé qué, qué pasaría, o sea, me da mucho miedo eso. No, pobrecito, Porque, sí, son personas que... O sea, la mamá y el papá que deciden, este, o sea, no deciden, más bien, ¿lo, lo tienen que tener así? ¿O, o, o dicen de pronto, este, este niño va a morir mejor de una vez... Lo, lo funamos, o sea, le, lo desvivimos. ¿Eso, ¿Eso se puede cuando nace niños así? Pues yo... ¿En el, en el seguro no, o en el...? No, no, en... no, no te dejan, si, si nace así, no te dejan matarlo, o sea... O, o sea, sea la... ¿lo tienes que tener así? Eh, la cuestión es esta, o sea, yo pienso que hay papás que ya cuando nace su bebé lo aceptan de cualquier forma porque ahí en ese momento nace eh, lo que es el, el, el amor de padre, ¿no? Entonces, ¿tú cómo vas a matar a tu creación? Hay padres que no aceptan, sí creo, y los abandonan o los dejan morir. Hay algunos que por tener la enfermedad tan avanzada, yo creo que en, en, pues en, en la barriguita de la mamá pues se mueren, ¿no? Pero igual, igual, cuando nacen hay unos que también mueren, pero los que sobreviven, imagínate cómo vas a matar a tu creación por más de enfermito que esté, no. o sea, o sea, yo, yo, o sea estoy, yo, yo creo que está en una posición muy difícil. Yo estoy preguntando porque no sé si ahí, o sea, haya una ley por médica o lo que sea que diga si, si tu hijo sale, con, por ejemplo, con sí. esto, los órganos de fuera y está vivo... Este que te lo tienes que llevar así. O, no. ¿o este niño no. con Ictés Arlequín que, híjole. No. Pues yo creo que. No hay yo... como una de, sí, yo decido dormir, o dormirlo, o yo me decido. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Yo creo que cuando les hacen lo que es la ecografía para ver el bebé, uh -huh. sí creo que hay médicos que les dicen, bueno, usted quiere tenerlo, y les dicen las, las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, porque a los padres que tienen niños con síndrome de Down, yo creo que les dicen, bueno, su hijo va a venir con síndrome de Down, ¿lo acepta o no? Hay unos que los aceptan, hay otros que pues obviamente son muy deshuman, deshumanizados y pues obviamente no los aceptan. Es que, yo, es, así? Es que aquí alguien dice que más deshumanización sería eh, dejarlo vivir, porque la verdad van a ser así y pues claro que no va a ser aceptado. O sea, por no, mucho que tengamos la mente sí. abierta y seamos conscientes y tengamos la educación que tengamos, es impresionante, es algo que, que no, como que no, simplemente lo vas a rechazar, no sé si la mamá, obviamente las mamás dicen que aman a sus hijos aunque sean unos monstruos, pero no sé, eso es difícil, el canal del crimen, un abrazo mi hermanote, gracias por esos dos dice, no sé si lo conoces, pero hay un libro sobre este tema que se llama Monstruos, Ostentos y Hermafroditas, un abrazo, oh, pues tenemos dos, mira, comprar. tenemos aquí dos, estos son dos de los que estamos leyendo para hacer esta transmisión. Este es de El monstruo, objeto imposible, de, pues, eh, personas mexicanas, casos mexicanos. Y este es de seres extraordinarios, que tiene que ver con la historia de estos, de estos humanos monstruos. Y este es, de España, este es de España, es de Iker Jiménez. Entonces, ella está leyendo este, yo estoy leyendo este pero sí si guarda el nombre de ese libro Monstruos Ostentos parece, y Hermafroditas. me parece interesante aquí. mi teléfono, no, acá está aquí lo vamos a buscar para guardarlo Sí. aquí dice también Gian dice Oxlack yo soy gemelo pero cuando nació mi hermano murió, soy gemelo de agua agua sí, ¿sabes qué es eso? Oh. gemelo de agua no, nunca había escuchado ese término gemelo de agua uh -huh. es como uh -huh. un Pokémon de agua, ¿no? Por ejemplo, hay Pokémon de tierra, Pokémon de... Pokémon de tierra, Pokémon de agua... Bueno, pero ¿ahí qué? ¿ahí qué es? Gian, explícanos qué significa eso. ¿Qué es Pokémon de agua, Gian Camelón? Eh, dice, ¿es el niño que nació con cuernos y cola en Perú hace 10 años? Buenas noches. No, no, no, el hijo del diablo... Es un video muy antiguito, déjeme ver si lo encuentro. Si quieres, mándale leer, leer, o, o leer Oye, sí, comentarios. ¿no? Yo creo que... que Oye, sí, los que nacen con colita, ¿no? Sí, también. Los que nacen con colita, sí, también. Impresionante. Bueno, vale, comentarios. Eh, mira lo que dice Isabel. ¿Es controversial la decisión de sí o no? Por eso individualmente toman la decisión los padres. Sí, claro. O sea, pero sí, sí los duermen. O sea, yo quiero saber si, si existe esa decisión. O si dice la ley, no, no, ya te nació así, lo tienes así. No lo puedes dormir. Eduardo dice, ¿puedo hacer una llamada? Sí. Sí, sí, llamen. Sí, llamen. Estoy buscando el video este porque algunos se van a acordar de ese video antiguísimo y otros pues lo conocerán por primera vez. Yo digo que debe de estar. No sé por qué no aparezca eso me parece muy raro, no sé si lo hayan quitado. Pero si no, yo tengo un video por ahí que habla sobre, sobre el video del hijo del diablo. También. Sí, y yo, ah, bueno, ¿y qué yo quería yo hablar? De los teratomas, ¿no? Ajá. Los teratomas son como un. Se podría hablar que un, una, inf, una inflamación o un quiste ovárico que hace que crezca y se vuelva un monstruo, ¿no? Con dientes y pelos. Yo estoy viendo un video hola, donde. Buenas noches. Ah. Hola, hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Hola. hola, buenas noches, mucho gusto conocerlos. Yo soy Eduardo. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas noches. Eh, tengo una anécdota que a mí me pasó cuando Ajá. era pequeño hablando de las deformidades. Ok. Eh, bueno, pues ya hace mucho me, me había contado en mi mamá que yo había nacido con dos tipos de sangre. Ok. O sea. Un, un, o sea, una con una sangre de mi mamá y la otra de mi papá. inclusive me hicieron unas pruebas y sí, había nacido con dos tipos de sangre. Y lo que dijeron que no, yo no podía tener esos dos tipos de sangre era muy imposible. Y lo que me hicieron es quemarme uno. ¿Quemarte un tipo de sangre? Sí, porque yo tenía dos tipos de sangre. Dos tipos, o sea, o sea, una de mi mamá y otra de mi papá. No juntadas, no juntadas, que forma una. Sino que una era de mi mamá y otra de mi papá. Y es fue uh -huh. muy, muy raro. A mí se me hizo muy raro. Uy, qué raro. O sea, que ¿tu sangre era qué? A, A, B, B. -b es, creo que era A y, creo que A y O positivo. Uy. Qué y así tío. que me quemaron uno porque si hubiera tenido las dos... Eh, podía presentar enfermedades a largo plazo como lo de síndrome de Down y todo eso porque es mm -hmm. porque tener los tipos de sangre es muy sí porque sí llega a presentar ese tipo de enfermedades mm -hmm. y es muy raro que, que eso pase así que a mí me pasó eso a mí me pasó ahorita tengo nada más un tipo de sangre pero sí cuando me lo diagnosticaron eran dos oye pero ¿cómo es que te que te quemaron la sangre que cuál fue el procedimiento no sabía que se podrían hacer con dos tipos de sangre sí eh, de hecho incluso creo que el mismo doctor incluso mi papá se sacaron de mis padres sacaron de una teniendo esos tipos de sangre no me dijeron cuál era el procedimiento de porque apenas lo descubrió cuando ya, ya estaba haciendo una ya mayor de edad y es, es es muy, y es muy es muy raro me lo dijeron como a partir de los 18 años. Oye, pero eh, ¿cómo dices que te podría dar este síndrome de Down? Ah, o sea que puedo presentar unas enfer un, te, cualquier, una enfermedad, este, ya sea que me afecte en mi cerebro, me afecte en mis, en mis manos, cosas así. Sí. Eso porque, eh, eso es lo que llega a presentar y es lo que mismo, el mismo le comentaron a, a mi mamá y a mi papá. Así que tomaron la decisión de quemarme una. Ok, no sabía eso de la pero, sangre, fíjate. Pero incluso incluso, incluso, cuando lo cuento, porque hay a veces nos dejan contar anécdotas que nos pasan. muchos no lo creen que hayan nacido así con dos tipos de sangre, que nada más tienes que nacer con una. Oye, ¿y, cómo, ¿y por qué sucede esto de los dos tipos de sangre que les dijeron? No no, no, no, no, no explicaron muy bien cómo, por qué sucede esto, por qué sucedió este esta asunto. Ok. Es, era, muy, era muy raro, era muy raro. Y todo, para mí me sigue sacando de onda porque es muy imposible. Sí, yo, yo desconocía de esto, eh. Des, eh, desconozco mucho sobre estos temas de sangre y de... pues de la medicina. Pero estaría bien que si encontramos por ahí a un médico que nos hablara sobre lo que te sucedió a ti. Uh -huh. Mira, aquí, aquí uh -huh. Álvaro Recoba dice lo siguiente. Así le estaba pasando a uno de mis gemelos, pero mi esposa y yo hablamos con ellos a través de la pancita y en el próximo chequeo ya se había recuperado de peso el que estaba bajito. Ok, no entiendo. ¿no? Ah, de hecho... De hecho cuando Jonas cuando yo nací, igual me dijo, aparte de las dos tipos yo había nacido muy muy chiquito muy pequeño Ajá. muy débil, sí. débil y le habían dicho que por cierto es muy muy feo que lo diga pero le dijeron una, una enfermera le dijo a mi mamá es muy probable que es muy probable que su hijo no no sobreviva okay a a Sergio, no y sí le dolió pues como como dices, de, de, de, de, de, ¿cómo, cómo trae una enfermera que es, su trabajo es este, aliviar lo que le está sucediendo a un hijo, a un, a un, a un, lo que le pasa a su hijo, sí. y le llega a decir eso? Pues, eh, es que yo no sé cómo sean ya los médicos y este tema de cómo hablan con las personas, porque no sé si mentir sería, o u omitir sería bueno, o también decir fríamente lo que es, sea bueno, ya eso son, son bueno, cosas que. Eh, en usted en razón. Y actualmente, pues estoy aquí. Ok, ¿y ahora sí. qué Creo tipo de sangre tienes entonces? Creo que es la opositiva. O positiva. o positiva. Y te, entonces tenías otro tipo de sangre. ¿Corrían por tus venas dos, sang dos sangres diferentes que no se mezclaban entonces? Sí, exacto. Ok. Y, eso es muy raro, eso es muy raro. Entonces, te, sí, te, sacaron pues, una sangre, ¿te sacaron una sangre y te rellenaron con la otra? No, solo solo me quitaron la, la que yo tenía, la que creo que era A, no me acordaba uh -huh. cuál, qué, qué sangre era, porque no me dijeron que eran dos, no me dijeron cuál de qué era. Sí. Me, me quitaron una, no sé cómo fue el procedimiento de cómo quitar, de cómo quitármela y solamente me dejaron la que, la que me iba a hacer bien, y... Y por eso tengo este, la, la O positiva. Ok, bueno, pues qué caso extraño el tuyo, ¿no? Sí, y de hecho también tengo anécdotas de cosas paranormales que me han pasado. Y ahorita me siguen pasando. Ok, ¿tú, te, tú claro. crees que tenga que ver por lo de la sangre o eso es aparte? No, eso es aparte. Ok. Cosas que me han pasado. Como que, bueno, no sé si quieren que lo pueda contar ya que eso es otro tema. Este... Yo creo que lo dejamos para mañana que hablamos de, de temas de ese tipo. Lo bueno que ya nos contaste uh -huh. algo y ya te, ya te, ya llamaste, ¿no? Entonces mañana de, sí. Eh, se... de, de, de hecho, ayer he querido llamar, pero no se podía. Por ah. resto, soy de tanto, soy de Campeche, saludos. Un saludote hasta Campeche, Bye. mi hermano. Gracias. El, el, el, el Campechano de dos sangres. <risa> Exacto. El Campechano de dos sangres. Te vas a volver una nueva, una, nueva, este, especie? una nueva especie en el bestiario de, este, <risa> de, de los relatos oscuros. Exacto. El Pero está bien que cuente esta anécdota, porque sí, hay personas que lo desconocen, iban a desconocer esto. Sí, yo no sabía eso, yo no sabía eso, ¿no? Y, y todavía no sé si creerlo, voy a, vamos a tener que investigarlo. Es mejor que lo investiguen, porque igual todavía yo sigo sin creerlo. Okay. ¿sí? Porque cuando te lo cuentan es muy difícil de creerlo, que haya pasado. Sí. Sí, bueno, no, bueno. ¿Sabes por qué? ¿Por qué decidieron un tipo de sangre y no el otro? O sea, ¿por qué se decidieron deshacerse de uno y te dejaron otro? ¿Cuál te convenía más? Pues, no sé cuál fue la decisión de tomarlo, de que quemar, de quemarme una, una sangre. Pues me pues a mí me dijeron, me dijo yo más que es por que llega a tener una enfermedad mucho pero a largo plazo. Como, como se lo comento, fallos en el cerebro, eh, fallos al momento de, de que vaya eh, de caminar, que me cosas que tienen que ver con mi, mi organismo. Sí. Muy bien. Y, Pu puede ser puede ser esto que le han tomado, pues, porque es muy, como digo, muy raro que, que esto pase. Justamente son, naces con un tipo de sangre y con eso te vas a quedar. Qué raro. Sí. Es muy raro. Muy bien, mi hermano. Pues te mandamos un abrazo hasta Campeche y gracias por estar en estas transmisiones. Igualmente. Esperemos que, que nos vuelvas a llamar para las historias paranormales. Claro, con gusto a ti. Saludos, Saludos. Ay, ¿Sabes qué se me hizo parecido a esos bebés que tienen las bilirrubinas altas porque sus papás fueron incompatibles en sangre? ¿Eran compatibles? Incompatibles. O sea. Y los bebés nacen con las bilirrubinas altas. Algunos se recuperan, que dicen que solamente hay que ponerlos a la luz. Y hay otros que sí si tienen que hacerle. Eso que dice él, pero no, no así, o sea, le sacan la sangre y le ponen otra, porque se ponen amarillos. No sé cómo se llama eso, hemodiálisis, no. O sea, no vamos, vamos a pasar a esta parte en donde dices que no eran compatibles estas dos, dos personas. Uh -huh. eh, Cuando se van a casar les hacen exámenes de ese tipo, ¿no? Tú debes saber con quién meterte porque resulta que la sang los tipos de sangre eh, hay parejas que no son compatibles si van a tener hijos y si no son compatibles antes eh, tienen que planear si van a tener hijos porque les hacen un tratamiento para que el bebé pues no vaya a salir enfermito o sea que pueden dos enamorarse y no ser compatibles en sangre uh -huh. y esto traería consecuencias con el niño exactamente, nace, nace amarillo algunos se recuperan que solamente es con la luz, que hay que ponerlos al sol bueno algo así hay otros que sí les tienen que hacer un tratamiento como el cambio de sangre porque nacen amarillos con las bilirrubinas altas y eso creo que si dura más tiempo el bebé así, por ejemplo tres, cuatro, cinco días, hay problemas cerebrales y un montón de cosas creo, creo. O sea, por ejemplo, si por ejemplo, entonces. Para conocer a alguien, o sea, que conozcas a alguien y, y la pregunta de cuántos años tienes, por ejemplo, ¿cómo ya, te no. llamas? ¿Qué tipo de sangre tienes? ¿Qué tipo de sangre tienes? Uh -huh. Uh -huh. Y, y saber ¿Y las eso, combinaciones. Exacto. Y mucha gente pasa eso por alto. Por ejemplo, si uno es opositivo con otro positivo, ahí ya concuerdan. Pero hay tipos de sangre que no son compatibles y nacen los bebés, los hijitos malitos. Uy, no, hija, -tod ¿todas esas cosas en contra? Sí. No puede ser, no, no, no. ¿Alguno de ustedes eh, pasó por esa situación, que sean producto, que sean hijos de, de dos sangres que no eran compatibles, ¿Que, que sepan la historia, que a lo mejor hayan nacido enfermitos? ¿O alguno de ustedes tiene alguna deformación? ¿Un dedo chiquito, una colita, <risa> una colita. Un, un dedo de más, un dedo de menos...? Eh, una oreja, por ejemplo, las orejas pegadas. Hay unos que nacen con las orejas pegadas, ¿no? Sí. Orejas pegadas, un tubito aquí saliéndote de carne. Eh, cualquier deformación, por muy chiquita que tengan, cuéntenos si, si tienen alguna deformación, porque hay muchas personas que eso les ha afectado durante toda su vida. Y a pesar de que sean deformaciones muy, muy chicas, ¿no? Y Eduardo dice, no sé si es cierto o es broma, Eduardo dice que tiene labio leporino. Ah, a ver, Eduardo, ¿sí tienes labio leporino? Yo estoy gordo, eso cuenta, dice. <risa> dice John Cruz. John Cruz dice, eh, el perro de mi vecino tiene seis dedos en las dos patas de atrás, seis oh. dedos. Eso se llama eh, polidactilia, ¿no? Polidactilia. Sí, sí. Eh, mi, sobrino así, mi sobrino así nació con lo de la sangre, pero está súper bien y juega básquet sí, muy sí, bien. Sí. Se recuperan muy bien cuando les hacen tratamiento. Algunos les cambian la sangre por una buena. Creo que es por un donante. No sé. Dice, yo tengo una costilla más salida que la otra por una curación de fisura de clavícula. Ahorita vamos a hablar cuando no nacen monstruos, no nacen deformes, sino que con el tiempo se deforman, se convierten en monstruos. Porque hay de dos. O nacen deformes o con el tiempo se deforman. Eso también da miedo porque en algún momento puedes empezar yo a transformarte. Sí, sí, yo vi el caso, no sé si también fue en la India, pero vi el caso de un hombre que le empezó a pasar lo mismo que, que ahí el personaje de tu libro, el, el que le dio elefantiasis. El, el, ¿cómo se llama eso? El, ¿Elefantiasis? elefantiasis. Y empezó con un granito en su cara. Sí. Luego se le convirtió en como en un tumor. Ay, no y, o sea, y ¡pum! un familiar o un no en la, un caso en la India Ajá. y pum se le llenó toda la cara así de como de, de, tumor, granos, de, tumores. Sí, de tumores y ya fueron tan grandes tan grandes que ya le estaban pidiendo así respirar porque eso por dentro también pues daña todo sí. entonces claro el pobrecito no podía respirar se ahogaba hasta que se murió Ahorita vamos a, a hablar de estos de estos hombres que les Pero pasa era eso. normal, era normal. Sí, era normal. Él era un muchacho que estudiaba y no sé qué y después no pudo estudiar porque eso mismo le empezó a dañar la vista, los ojos, todo. Hasta que llegó un momento en que no podía ver porque eso, esas deformidades y todo eso, pues, le impedían vivir una vida normal. Y, y mostraban sus fotos de joven eh, cuando estaba niño y esto y era una persona común y corriente, o sea eso sí da tristeza que una persona tenga su vida normal, hasta él decía que quería suicidarse porque no podía tener una pareja no podía trabajar eh, veía a sus papás que lidiaban con él, entonces todo eso también como que hace un daño psicológico, ¿no? en esas personas. Claro, muy feo uh -huh. dice Rater, mi cráneo es ligeramente más grande del promedio y me decían Jimmy Neutrón, que manchados o sea que es más grande tiene una, tiene cabezota un primo murió a la semana de nacido por el pro problema de sangre. O sea, esto es cuando las sangres son incompatibles. Incompatibles, sí. Dice Alexis, yo nací sin un riñón. Oye, sí, eso es bien extraño. Y hay gente que no se da cuenta que nacen sin un riñón. O sea, solamente cuando tienen algún problemita les hacen una radiografía y ahí es donde se dan cuenta. Yo vi el caso de otra persona que no tenía el corazón al lado izquierdo, sino al lado derecho. Pero en el corazón pues ya, lo tenemos en el centro. No, pero está levemente hacia el lado izquierdo. Sí. Sí. Por eso, por eso a ti te cuando cuando da una persona un infarto, pues obviamente las arterias van por este, el brazo izquierdo. A mí yo, cuando, yo cuando fui a la o sea, va, va no es completamente en el centro del corazón, sino un, un poquito hacia un lado. Cuando... y esta persona lo tenía hacia el otro lado ¿te imaginas darse cuenta de eso? yo cuando fui a la escuela de francotiradores nos decían que apuntáramos en el plexo solar porque ahí estaba el corazón pues mira una figura de, de anatomía y verás que te das cuenta que el corazón no está totalmente ni derecho ni en todo el centro centro eso está mal porque ¿por qué estaría más de un lado que de otro? si somos uh -huh. simétricos o oh, no, somos asimétricos, ¿verdad? Uh -huh. Sí, uh -huh. tú no tienes un lado igual que el otro, o sea... Mira, dice Eduardo Maldonado, tengo la boca chueca que dice que tiene el labio leporino. O sea, pero pues, obviamente te, te cosieron, ¿no? Y todo. Vamos a ver si, si, si Eduardo nos manda una foto para ver... Sí, esos niños los tienen que operar. Más cuando tienen creo que el paladar hendido porque no pueden comer ah, paladar hendido, sí ¿no? ya no se dice labio leporino, ya eso es considerado despectivo, se dice labio y paladar hendido eh, exacto, exacto, exacto ¿Y ¿por qué leporino está mal dicho? quién sabe pues debe ser como esta, esta generación de cristal ya todo le molesta, a los negros no le podemos decir negros a los del labio leporino no podemos decir del labio leporino entonces, ¿cómo vamos a decir? mmm ¿A los negros cómo les puedes decir? Pues sí, color, ¿cómo le puedes decir? Es de color, tiene su piel quemada, es de piel tostada. <risa> no, más efectivo es. Eso. Entonces es como color carbón. Eh, este, se es podría decir... ¿Cómo? ¿Todo bien, les molesta tu, tu a las piel, nuevas generaciones? Tu piel oscurita. <risa> ¿Alguien, tu piel Alguien no le puede decir gay porque también se molesta. Puede ser, um, pero a mí si me dicen preto, ah, no, si ahí sí está bien dicho, sí, pinche preto. Yo tengo hipoplasia femoral, no hay fémur. Oh, hipoplasia, hipoplasia no femoral, hay fémur. no hay fémur. O sea, ¿cómo sería? No sé, no sé de dónde está el, fle, el, flemur. el Alexa, fémur. Alexa, ¿dónde está el fémur? Fémur es parte del miembro inferior. Ah, chinga, el, el fémur es, el fémur es del pie, ¿no? ¿De, la, de, la, de las piernas? Sí, de las piernas. ¿No tienes fémur, jamás? Itzapapalot. O sea que no puedes caminar. Norma dice: mi hijo le hicieron el cambio de sangre y fue por ser siete mesino y está muy bien. Ah, mira, le cambiaron la sangre. Sí, hay bebitos que les hacen eso y salen muy bien. So, Wendy, si yo tuve sufrimiento fetal y ahora me cuestan demasiado las matemáticas, ¿en serio? ¿Cómo se llama la enfermedad de los hombres árbol? Ah, eh, eh, esa es, en, ah, mm. este, pues, Ay, se me fue, pues le dicen el nombre eh, árbol, no, árbol a ese, no, no, no, eso tiene un nombre, que parece que les nacieran ramas, Sí. Y los dedos parecen así ramas, ramas. Uy, no, esa, esa sí es bien tristeza. Uy, qué enfermedades mm. muy feas. Y los pies se convierten como ramas. Sí, Ay, como verdad. si fueran troncos, ¿no? Como sí, si fueran madera. Se les pone los, los dedos, la piel dura, dura, como, como uñas. Dice Wilmer Terino, yo una vez vi un perro con un solo ojo. ¿En el centro? Así un ojo en el centro, así como cíclope. Porque sí, o sea, sí existen los sí, cíclopes. Sí. sí, son verdad. Luis Rendón dice, los que nacían con el labio leporino es porque según nacían en luna llena y se los comían. Bueno, eso decía mi abuelita, sí, sí, es cierto, yo recuerdo eso. Que decían que la luna este, le, le comía el labio. ¿Sí? Uh -huh. En luna llena, bueno, yo no sé en qué luna, pero había una luna que se supone que le comía el labio al niño. Ay, Dios. Eso eran las creencias, mi gente. La elefantiasis es causada por linfomas u obstrucción de un vaso linfático que impide el drenaje. ¡Ah! ¡Qué perro miedo! Dios o sea Dios que Dios. si se obstruye un vaso linfático... Me vale todo cuando hablamos de... Sí, o sea, el, el, el esto del linfático es lo que te ayuda a, a las enfermedades, ¿no? Para que te, sí. te, te, limpies. Te, te te cures, autocures, ¿no? Pero si se... ¿Obstruye uno de esos vasos? Madre, ¿eh? No, no, qué miedo. Es que el cuerpo, yo digo que el cuerpo es una perfección increíble. Cualquier fallo pequeño que haya en algún cromosoma, en alguna célula, en algún vaso sanguíneo, microscópico, hay un desorden catastrófico. Horrible. Mm. Mi hija nació con displasia de cadera, nació tres semanas después de que de nacer, displasia de cadera. ¿Qué es eso, Roberto Zamora? Displasia de cadera. Ah, eh, eh, lo, que habíamos, ah, lo hoy, que habíamos visto. Lo no, que hablamos lo que habíamos... hoy, que eran de los bebés que nacían y les tenían que cuadrar las caderitas para que cuando ah, fueran adultos no cogieran. Para que, que no cogieran, sí, uh -huh. sí es cierto. Hoy en día es muy fácil esa corrección porque a los bebés apenas nacen les hacen una radi radiografía para mirar cómo están sus caderas. O sea, hoy en día es muy difícil que una persona esté coja. Como antes, ¿no? Que hoy en día uno ve a los abuelitos cojos. Antiguamente no se hacía esa esa radiografía para eso. Y hoy en día sí las hace. Creo que es obligatorio, ¿no? Mira, sé. Wilmer Terino dice una vez, vio un perro con un solo ojo, pero ya lo entendí. ¿Ya lo entendiste? No. Que vio un perro con un solo ojo, o sea, que cerró un ojo y lo vio. Ah. <risa> son muy chistosos creyé, qué chistosito yo, chistosos, yo creyéndome ¿verdad? que que había visto un perro de verdad y todo y se nos cayó de chiquito me chingué la rodilla este a, tenemos una llamada bueno llamó pero no le no pudimos contestar bueno porque no ya, no sonó pero aquí creo que es álvaro no sí es álvaro mm, a ver sí, vamos a ver ahí está la línea creo que es álvaro Bueno, bueno. ¿Aló? Hola, hola. ¿Álvaro? Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi hermano? Gracias por, por llamar. Estoy viendo aquí que no entró la llamada, pero qué bueno que me di cuenta que llamaste. ¿Cómo estás, mi hermano? Bien, un poco resfriado, pero pero acá viendo el directo. Acá en Chile son un cuarto para las tres de la mañana. Uy, pero entretenido. Es, es bastante noche. ¿Y por qué estás resfriado si hace calor ya allá, no? Sí, de hecho ayer hicieron 37 grados, pero yo creo que es por el cambio de temperatura en la noche. Empieza a hacer más frío, entonces yo creo que eso me afectó. Ok, mi hermano, esperemos que te compongas, que te mejores. Fíjate que hablando de este tema, hoy chequé también tu libro porque pues obviamente tiene que ver con este, este tema, pero como hicimos la introducción, apenas estamos uh -huh. con eso y después vamos a platicar de la vida de estos de estos freaks. Sí, mira, yo te quería comentar una cosa. Lo, lo que estaba conversando recién, eh, bueno, le, le puse atención a una de las personas que llamó que decía que tenía distintos tipos de sangre. Yo la verdad es que no había escuchado eso, pero sí estoy al tanto de que, por ejemplo, hay gente que tiene, eh, por ejemplo, la, la sangre no coincide, por ejemplo, con, otro, con otras partes de su organismo, como por ejemplo el semen. Pueden ser distintos. Y eso se ha dado justamente en los casos que yo he revisado de asesinos en serie, que, no sé, eso se da uno prácticamente en un millón, en donde trataban de ubicar a algún asesino, por ejemplo, el caso de Andrés Chikatilo, y el, y el semen no coincidía con la sangre, entonces no lo podían atrapar por eso. Ah, o sea que el semen que trae ADN y la sangre que trae ADN no coincidía. Claro. Claro, porque por el semen se puede sacar el tipo de sangre, okay. y resulta que se le hacían los exámenes y se suponía que él era de sangre AB, y cuando le hacían los exámenes de sangre, para corroborar si el semen pertenecía a él, le salía el tipo A. Uh -huh. Entonces sí, efectivamente puede ocurrir. Ahora, uh -huh. con respecto a lo otro que hablaban de la elefantiasis, ¿hay que hacer como una diferenciación? Eh, que por ejemplo la elefantesis como decían es un tipo de obstrucción que se produce en el sistema límbico y eso generalmente va en, en, por ejemplo en, en África o en algunas partes de creo que del Ecuador que es donde por ejemplo te pican algunos mosquitos y te introducen larvas entre medio del sistema limba, en, en el sistema límbico y eso, eso, esas eh, larvas se van metiendo entre medio y hacen que la que sobre todo las partes inferiores del cuerpo humano se empiezan a, a agrandar. Ah, ya, ya, claro, sí. La elefantiasis, esto es donde los pies se vuelven gigantes. Claro, y en, en el caso de los hombres también los testículos crecen mucho. Sí. Lo otro que mencionaban ahí era el síndrome de proteus, que es justamente lo que tenía el hombre elefante, que eso ya es otra cosa. Exactamente, el síndrome de proteus es diferente. Ahorita que me dices lo de la elefantiasis y que los testículos también pueden ser... Hay una tribu en África donde los hombres están tienen los testículos arrastrando, literalmente. Esto es porque sí. de seguro en donde viven existen estos insectos que provocan eso, ¿no? Claro, claro. Y generalmente se, se, se ubican como en el agua. Entonces esta gente cuando se mete al agua los bichos pican que son como mosquitos, y en el fondo, además de picar, introducen como estas larvas, son entes parasitarios. O sea que por un parásito te puede pasar la elefantesis en cualquier momento. Oh, claro. La, a diferencia, por ejemplo, del síndrome de Proteus, que el síndrome de Proteus es otro tipo de padecimiento que, que de hecho los niños cuando nacen eh, no, no, no tienen eso, esto se empieza a desarrollar como a partir de los 7 años o los 12 años. Y ahí son eh, tumores... Benignos y malignos que aparecen tanto en, en el músculo, en la piel, como también en el mismo hueso. Entonces el hueso se va deformando. Es completamente distinto. Sí, sí, sí. Síndrome de proteus tampoco no es tan común, ¿verdad? No, no, para nada. Acá en Chile yo una vez vi un tipo que tenía síndrome de proteus, que se subía a la micro a pedir monedas. Ajá. Y tenía una mano gigante. Tenía una mano, pero muy grande. Donde, eh, por ejemplo, el, el, uno de los dedos de su mano era como del ancho de mi brazo era una mano muy grande, impresionante de verlo. ¿Sus dedos de su mano estaba del ancho de tu brazo? Uy. Uno de los dedos, porque nosotros los tenía grandes, pero no tan grandes pero había uno en particular que lo tenía del ancho de mi brazo No, pues ya era pagaba boleto la... también su mano o sea, si se si subía ya pagaba boleto porque claro, era como si trajera una persona en su mano Sí, sí, no sí era impresionante y bueno, hay varios casos que en realidad son personas que le dan en los pies, en, en el cráneo, en distintas partes. Sí. No es un, en un lado específico. Oye, oye ¿tú, uh -huh. tú también que has estado investigando a, pues, a los asesinos seriales y todo este tipo de cosas, ¿hay alguna cualidad que tengan estos, eh, eh, que salga diferente que el tipo de sangre como, o algún otro tipo, o tipo de cosa que haga que estos se vuelvan asesinos? No, no. De hecho, lo que ellos tienen es un trastorno de, per de personalidad, ni siquiera es un tipo de enfermedad mental. No es enfermedad mental. No, lo que tienen es un trastorno de personalidad. Eso quiere decir que ellos, por ejemplo, son completamente conscientes de lo que hacen, saben diferenciar entre el bien y el mal, y, y por eso ocultan sus crímenes. Esa es la, la, la diferencia. Se han hecho resonancia en la parte del cerebro, se ha descubierto que tienen un poquito menos de actividad en la parte del frontis del cerebro. Eh, que es donde justamente está el tema de la impulsividad, donde se maneja la impulsividad, la empatía por el resto de las personas, etc. Pero hay personas que tampoco tienen mucha actividad en esa área y no necesariamente son personas violentas. Entonces no se ha llegado a una conclusión. Eh, como definitiva. De hecho, se, se establece que el cerebro de un psicópata es exactamente igual que el de una persona, digamos, normal. Entonces, ¿no tendría que ver nada de incompatibilidad de sangre, por ejemplo? No. No. No, no existe diferencia, como te digo, so, solamente se dice que es un trastorno de la eh, antisocial de la personalidad. dice Aquí dice alguien que existe un asesino deforme al que le apodaban el chico langosta, ¿sabes de eso? Sí, de hecho en el libro que te regalé, en Frick Show, aparece sí. en la última historia es la del chico langosta Ah, excelente ¿Quieres? No ¿Quieres? te voy a, no, no voy a hacer spoiler para que lo puedas leer No, no, sí. yo creo que sí sí, sí, estar, no sí estaría bien que sí, sí, nos no platicaras tantito de ese caso porque va muy, muy a lo que tú este, estudias y a lo que la gente está escuchando el día de hoy con lo de los Monstruos, humanos Ah, ya, ya Él era un, un tipo que tenía un, una enfermedad eh, Que no recuerdo bien cómo se llama Pero que, no, que nacen con los pies y con las manos En forma de, como de, de tenaza Ajá. Y um, él venía de una familia Que tenía esa condición Y empezó a trabajar en los circos de fenómenos Y empezó a amasar una pequeña fortuna um, Él se casó Tuvo una hija Y la hija empezó a salir con un chico y resulta que este tipo era un, un, un abusador muy dominante, un psicópata, y no estaba de acuerdo con que este tipo saliera con su hija, y un día tomó un escopeta y lo mató. Oh. Y eh, bueno, él estrangulaba a su señora, la golpeaba, la, la estrangulaba con, esta, con estas tenazas que tenía prácticamente en las manos, y que de hecho él, por el hecho de desplazarse con los brazos por el piso, sí. tenía mucha fuerza entonces le hacía de verdad mucho daño a ella y a su hija y cuando a él lo metieron cuando lo, le, le hicieron un juicio eh, no pudieron meterlo preso porque en el fondo no había ninguna prisión en donde se pudiera mantener a esta persona de manera digamos que estuviese adaptada para una persona con su condición, sí. así que finalmente lo tuvieron que dejar libre no puede ser y... sí y finalmente la, la, ¿cuánto se llama? la la esposa de él eh, contrata a un sicario, y el hermano, eh, bueno, uno de sus hijos también contrata a un sicario, y al final lo mataron, porque el tipo de verdad que era muy, muy cruel. El chico langosta. Claro, lo mataron a él. Uy, no. Pues es que también por tener pinzas en las manos, pues yo creo que tenía un trauma, tenía un coraje en la vida, o algo así de seguro le afectó mentalmente. O sea, se supone que, que, que claro, claro o sea, evidentemente uno cuando tiene esa condición, el contexto le afecta. Pero por lo que yo he podido averiguar en estos casos, que son de personas que nacen con ciertas deformidades o con ciertas condiciones, por decirlo de alguna manera, y es como que se acostumbran rápido, como que sienten más la presión social que, que, que deprimirse por su condición como tal. Es distinto, por ejemplo, a una persona que es inválida después de tener un accidente, no sé, después de los 20 años. Porque sí. evidentemente se siente como una pérdida, un, un, uno pierde ciertas condiciones, pero estas personas son, hasta cierto punto, en algunos casos, bastante autovalentes. Se puede, por ejemplo, no sé, por una cosa que de repente uno ve tan cotidiana como abrir, un, hacer, prepararse un sándwich o prender la televisión. Estas personas, de alguna u otra forma, siempre lo, lo consiguen hacer. Entonces, sí. eh, depende, creo que por lo menos yo pienso así. Ok, muy bien, Álvaro, pues te agradecemos toda esta información, tu opinión también súper valiosa, y claro, vamos a, a checar lo del chico Langosta en el libro, para podérselos mostrar aquí a la gente, porque hiciste los dibujos. Sí, oye, Oxlack, eh, te había mandado un superchat. chat, ah, sí, no, pero si sí lo leíste, pero se si están leyendo de este tema, te recomiendo el libro que se llama Monstruos, Ostentos y Hermafroditas, que es de Alberto Salamanca. Y es súper interesante porque a, a, eh, habla acerca de todo el tema de la teratología y de los monstruos, pero desde distintos puntos de vista. Entonces tienes la parte médica, la parte histórica, eh, incluso aparecen películas, eh, te, te aparece de todo. Entonces creo que te va a servir mucho para, para la investigación que están realizando. Pues está padrísimo. Sí. ¿Es ese ¿Es un autor chileno? No, me parece que es español. Ah, bueno, entonces quizás sí lo Salamanca. Alberto sí. Salamanca. A ver, vamos a poner aquí. Dices que se llama... ¿Prodigios cómo Monstruos, es? Monstruos, ostentos y hermafroditas. Este libro yo me lo compré hace muchos, muchos años porque, bueno, es un tema que a mí siempre me ha apasionado también y la verdad es que lo encontré súper bueno. Súper, súper bueno. Ah, mira, aquí, aquí está interesante el... Voy a tomar captura de pantalla. Eh, mira, antes de que te vayas, y ya que estás hablándonos sobre este tema, entonces sobre los hermafroditas, que lo íbamos a platicar también. Ah, pero sí, eso lo íbamos a hablar. Pues yo creo que sería bueno que nos sí. hablaras un poquito de los hermafroditas. ¿Aló? Sí, ¿me escuchaste? ¿Aló, aló, aló? Bueno, bueno, bueno. Sí, te escucho. Ah, listo, mi hermano. ¿No ¿Escuchaste sobre, que si nos platicaba tantito sobre los hermafroditas? Ah, bueno, son personas que tienen también cierta condición con, con la mezcla de, lo, de, los, eh, de los órganos genitales y que se da generalmente cuando son eh, eh, no gemelos, sino que, ah, ¿cómo se llama?, bueno, pero na nace un niño y una niña y supuestamente como que no se alcanzan a separar. Ah, o sea, es como si fueran dos, por eso tienen los dos sexos. Claro, oh. pero, pero mira, sé que había como, eh, no recuerdo muy bien, porque acá de hecho en el libro aparece, déjame buscarlo. Sí. Eh, porque aparecía bien la definición del tema de lo hermafrodita. Ah, claro, claro, claro. Pues si quieres, este, estamos pendientes, ahorita lo checas. Sí, por último lo mando por ahí por el ah, por, por el WhatsApp. Chat. Lo van a estar leyendo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ya, sí. o sea, lo puedo mandar por ahí. Oye, les dejo un abrazo a los dos. Súper entretenido el directo y que lo pasen bien. Cualquier cosa lo voy a mandar por ahí por el chat. Gracias, mi hermano. Un abrazote. Bye. Igualmente. Un abrazo que estén bien. Chao, chau. Bye. En Brasil hay muchísimos, quién sabe por qué dice m y m g y bueno, Muchos que, hermano, Aquí nos mandaron algo más, vamos a verlo. Explícanos, Emea. Este ¿Qué hay? aquí uh -huh. nos mandaron un WhatsApp. Soy Jama, ah, ella dice: es lo que tengo, soy jama temetzona, jajaja. Próximo formal a ah, lo del femoral focal mm. focal, pero es un link. Es un link. Es un link. Pensé que iba a ser un video o algo. Algo así. Ahorita checamos esto. Aquí tenemos una llamada perdida. Dice, Oxen, no entra mi llamada. A ver, ¿le llamamos? No. ¿Está, ¿Esto sí. es de hoy? ¿O este ¿Cuándo es? No, a lo mejor no era de hoy. Ah, no. Perdida Ajá. hoy 11.38, ¿no? A las 11.38. Entonces, él también, ¿no? Okay. Sí. A ver, vamos ya, a llamarlo. Hola. Hola, buenas noches. Ronaldo. ¿Aló? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hola chicos. Ah, hola, es es laurita. Es ¿Cómo está laurita? No te reconocimos por la foto que mm -hmm. estaba cambiada. ¿Qué te crees que puse una foto ahí media rara, pero ya la voy a quitar? Con razón no te reconocemos. Laurita, ¿qué nos querías platicar de la teratología? ¿Mander? ¿Qué nos querías platicar de la teratología o de las malformaciones? Bueno, pues no no tanto de las malformaciones. Fíjate que estaba viendo un, un video de un chico que padece lo de, del arlequín. Ajá, que arlequín. Uh -huh. Ajá, exactamente. Y fíjate que, que han sido muy discriminados. Obvio ellos no pidieron nacer así, y él da una breve explicación de cuando ellos nacen, dice que nacen con la piel demasiado gruesa, uh -huh. entonces eso a ellos les provoca el no tener una buena circulación. Posteriormente, conforme van creciendo, esa piel se va adelgazando a tal manera que se empieza a descamar. Ah, ok. Tienen que tener una muy, muy lubricada para evitar escoriaciones. Mm. Eh, um, dice que ellos más que sufrir dolores, sufren por, por el desprecio de la gente. Mm -hmm. sí. Entonces, se me hizo interesante el quererles compartir esta situación, eh, puesto que de lo que también estaban diciendo de las personas de color, y de todo eso, ¿no? Que hay, discri hay discriminación. Y, y, pues, bueno, eh, eso era lo que yo les quería comentar. Y también me quedé así como bien intrigada de, de la personita que llamó, diciendo que, que tenía dos tipos de sangre. Eso jamás en mi vida yo lo había escuchado. Uh -huh. Pero, pues, bueno, todo puede ser posible. Oye, Laurita, sabes? ¿Tú, tú sabes, ¿Sí? perdón, tú sabes si... Cuando nacen, cuando están en el, en el hospital, ¿hay alguna opción de decidir si quieres tener a tu niño o no? Si tiene una cualidad como esta o una discapacidad como esa o una mm, deformidad como la que está, las que estamos mencionando. Pues mira, al parecer, hablando de los, de los niños Arlequín, eh, en este caso del que yo les estoy hablando este matrimonio, este sería su tercer hijo que nació así ¿tercer hijo primeros así? murieron, oh. sí, exactamente eh, y, y fíjate que este chico dice de sus dos hermanos que fallecieron y sus papis le pregunta, quien le está entrevistando le pregunta que si sus papás son normales y dice sí, mis padres son normales pero nosotros, sus hijos, nacimos con esta, él no le quiere llamar enfermedad. Él le quiere llamar un mal congénito. Y entonces, eh, lamentablemente, fallecieron mis dos primeros hermanos y yo soy quien tiene todavía vida. Y este chico oscila como entre los 20 a 25 años de edad. Eh, y dice que para él eso ha sido difícil. Ahora la pregunta de que si tienen la opción de decir nacen o mueren, eh, pues, híjole, eso, pues no sé si sí si esté permitido, pero ya es una decisión bien fuerte. Yo te hablo como mamá, eh, que sí son decisiones fuertes a tomar que te digan, tu hijo viene con tal de con tal malformación. Eh, uno como mamá diría, no, pues que nazca y, y no me importa, yo lo voy a cuidar y yo voy a estar con él, pero a final de cuentas, en lo personal, eso se me hace una forma muy egoísta de pensar, puesto que no tenemos la vida asegurada y quizás mi hijo pueda vivir más tiempo del que me hayan dicho que, que tiene promedio a estar con vida y yo me muera antes, entonces en dónde quedaría mi hijo o mi hija. Eh, esas son, son decisiones bien fuertes, bien uh -huh. fuertes en verdad. Pero pues mamitas que se han enfrentado, porque fíjate que hay casos como el de piel de mariposa, ese esa ese mal congénito es, es bien cruel porque se les cae la piel. Se les cae la piel y, y, y a ellos les tienen que poner vendaje. Y cuando se los cambian, en verdad, son unos gritos tremendos eh, y llantos de cómo sufren cuando les cambian esos vendajes. Se les desprende la piel y Uy. queda expuesta. No, al, car eh, al carne viva, ¿no? Uy. Exactamente, exactamente. Entonces, eh, pues los papitos... Eh, esas, ese tipo de mal congénito no lo aprecian en los ultrasonidos porque no se ve que traigan pues, su piel así. Eso ya es cuando nacen y a, los, y a los días es cuando ellos empiezan a presentar esa piel tan frágil Ay, no. y tan delgadita oye, que cualquier roce, sí Oye, ahorita te iba a preguntar, o este, bueno, te iba a... A hacer mención de que los padres que estabas hablando de los niños con ictiosis que, que sí. es edad, ¿no? pues si ya tuvieron uno, y tuvieron otro, y aventarse el tercero, y saben que están naciendo así sus hijos, ¿por qué? Uh -huh. O sea, no no entiendo, pero, porque es que los niños, a pesar de que ellos digan, no, sí, los vamos a cuidar, sí, los amamos, sí, les vamos a dar todo, pero los niños en, en, en sociedad, pues les va a ser muy difícil adaptarse y de hecho no se van a terminar de adaptar. Exacto. Uh -huh. Entonces, está ahí en donde yo te digo que puede entrar un poco el egoísmo del ser humano. Eh, porque si sí. yo como mamá a mí me dicen tu hijo viene así, uh -huh. ¿Sí? Posiblemente yo, y fíjate, yo, yo, eh, Laurita, quien te lo dice, eh, pues yo diría al cierto tiempo del embarazo, que todavía pueda, pueda ser que se aborte. Y muchos me dirán, qué mala mujer, qué mala y qué perversa eres con ese pensamiento. Pero lo vuelvo a repetir. Y el día que yo como mamá ya no estuviera para cuidar a mi hijo que nació con un mal congénito, con el cual yo sé que él no va a poder sobrevivir solo y enfrentarse a la vida, ¿Eso qué sería más cruel? El, ¿El cortar esa vida o el permitirle nacer? Sí, sí, sí. Pero bueno, hemos visto tantas familias con, con personas así que, que están pegadas, por ejemplo, o que traen un cuerpo parásito, como le llaman, que simplemente está en no sí. pida pero que los traen colgando. Eh, uh -huh. pues, bueno, eso también pasa porque son en países como la India, ¿no? su Exacto. Es su religión. Que su religión los... y que... Sí, dime. Y, y, y sabes también, Andreita y Oxlack y Legión, eh, no solamente son en esos países, también, eh, aunque no lo quieran creer, en, en México, en lo que son las sierras, en, en donde no, no llega ahora sí que la civilización, han nacido muchos bebés con malformaciones y y no se toman tan en cuenta porque pues están tan alejados de la civilización. Entonces, para mí, vuelvo a repetirlo en lo personal a la pregunta que tú hiciste, oxlan para mí es más crueldad traerlos al mundo sabiendo ya de antemano el problema que traen y dejarlos eh, a enfrentarse a un mundo tan cruel, tan Tan no tener empatía, tan ser tan crueles e inhumanos, a, a decidir, obvio, no soy Dios para decidir quitar o dar la vida. Entonces, pero sí me dan la opción a traerlo a sufrir o a que no sufra. Sí, sí muy bien, Laurita. No sé si, no sí. sé si está equivocado mi pensamiento, pero... Pero es como dices de esta familia, ¿no? Que dice el, el, el chico, mis dos hermanos, mis dos primeros hermanos murieron y murieron de lo mismo y yo sigo con vida. Entonces, ¿qué aferrarse de los papás Exacto. a seguir trayendo a sus hijos sabiendo que tienen ese problema? Exacto. Eso es ser, para mi forma de pensar, eso es ser egoísta. Entonces, hay que ser un poquito más un poquito más sensatos y sabios en esas situaciones y yo les voy a platicar una experiencia propia mi hijo es o negativo y yo soy a positivo durante mi embarazo tuve muchos muchos problemas yo tuve un embarazo de alto riesgo por el choque de sangre porque mi sangre no era compatible con la de mi hijo. Pero gracias a Dios mi hijo no nació, bueno, más bien mi hijo nació sin ningún problema. El único problema era conmigo mientras estuvo la gestación, de que yo sí me puse muy mal. Entonces, eh, esa, fue, esa fue la única problemática, pero de ahí en fuera pues no, no hubo más nada. Ahí sí, ahí sí no me ahí sí no hubo de decidir, naces o no naces. Ahí fue solamente aguantar como las verdaderas machas uh -huh. y, y traer a este angelito a este mundo. Ok, Laurita. Sí. Pues mira, qué bueno que pude llamarte porque uh -huh. no habíamos reconocido tu, tu número, pero bueno, te mandamos un abrazote, nos da gusto que estés mejorcita. Sí, qué bueno que estés ya oh, mejor, es Laurita. Ay, ya, Andreita, tan hermosa. Vamos mucho mejor. Eh, me dio bronquitis, me dio bronquitis, entonces sí me puse un poco delicadita, pero no pasó a mayores. Gracias a Dios y sí, aquí estamos. Le mando un saludo a toda la familia, ya saben, Andreita, o ustedes que están leyendo a todos, háganles saber a cada uno de ellos que los amo. Y que gracias, lo vuelvo a decir, por darle vida a mi vida, a todos ustedes. Muchos besos, bendiciones. Y sigan con esta plática que es muy interesante. Y ojalá y se pueda continuar. Porque hay que humanizarnos más ante estos males congénitos que hay. Laurita, un abrazo. Dice este, Dalia que si tu hermana está bien. Eh, sigue hospitalizada. Pero, pero nos dan buenas este pues buenas expectativas, eh, tienen que someterla a otros estudios más, pero gracias a Dios se mantiene estable, está consciente, eh, no hubo necesidad de, de otras situaciones, como el intubarla, pero, pero gracias a Dios va bien, no podemos estar con ella puesto que ella en el hospital en donde ellas se encuentran no tienen permitido la estancia de los familiares por cuestiones de COVID. Eh, yo les comunico que el COVID está otra vez a la alza. Está muy, muy fuerte esto. Eh, y pues bueno, a seguirnos cuidando. Lo de mi hermana no es por COVID. Lo de mi hermana son otras situaciones que ya posteriormente les platicaré. Pero Dani, hermosa... Eh, Gracias por preguntarme, linda. Ahí vamos y yo le pedí al grupo, le pedí a la familia y ahora lo pido a todos en verdad. Que en quien crean y en sus oraciones, pidan en favor de la salud de mi hermanita. Creo que sí, Laurita. Sí, Laurita. Muchos besos, muchas bendiciones. Y ya saben que los amo, los amo bien muchísimo. Andreita, todo mi respeto y mi, mi, mi, mi admiración para la hermosa mujer que eres besitos, oh, no lo de... muchos besitos hermosos, y saluden a toda la familia, por favor gracias, saludos bye, Lorita. Saludos, bye, bye, bye, amores el canal del crimen ya nos dice sobre eh, la her el hermafrodismo es la discrepancia entre los genitales internos y externos, intersexualidad, variación corporal en los humanos, aunque existen animales que son hermafroditas. Sí, hay animales de que los, son sí, eh, de dos sexos. Los, de los animales, sí, no sabía. De los humanos, sí. Como los caballitos de mar son hermafroditas. Ah, los caballitos de mar, sí. Sí, son hermafroditas. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, un, alguien que nazca hermafrodita eh, con los dos sexos visibles, este... Pues, no sé, digo, eh, pues es que todo, toda cosa diferente, pues te causa una impresión, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, como lo platicamos hace rato, que hay personas, hay niños que tienen los dos sexos visibles. Sí. Tienen pene y hay y, hay casos, y hay casos de, de en, en internet donde muestran los niños que han tenido así, hermafrodismo, se podría decir. Ajá, y lo que decías que, que los padres decidían, que ahora ellos deciden cómo Ah, es hoy en día, pues, eh, pues antiguamente eran los padres los que decidían qué sexo tener. Ay, no, yo, nosotros queremos que él sea niño, entonces los operaban, pero eso es un problema porque cuando ya llegaban a, a la adolescencia, eh, cometían el error de que ese niño que querían no era niño, sino se convirtió en niña, o sea, él, y ya lo habían mutilado, entonces no es eh, ya hoy en día eso así, sino ya hoy en día cuando nace un hermafrodita lo que hacen es que esperan a que sea un adolescente y decida su propio sexo, o sea, si se va para que sea niño o se va para que sea niña, entonces ahí ya hay como un cierto respeto con estas personas porque eh, antiguamente lo que hacían era eso, decidir sobre la persona, no, este queremos un niño o queremos una niña, entonces... Antes sí se sí, hacía así, pero ahora sí ya no, ahorita ya no. Oye, eso me lleva a una pregunta que, pues, bueno, no creo que me puedan responder aquí, pero sobre si entonces el órgano sexual no define tu inclinación sexual. Mm, pues los testículos segregan testosterona, que es la que te hace hacer hombre. Pero, sí, pero ¿no? por ejemplo, los gays que también producen testosterona, no, no producen <risa> testosterona ellos. pero no sé, o sea, ahí ya, es que es, es que eso, es que ahí ya son otras cosas, no sé. Sí, porque, por ejemplo, si es hermafrodita, tiene los dos sexos visibles. Y como tú dices, los papás antes decían, no, pues, este cosanle el hoyito o córtenle el pajarito. Eh, si crece el niño y dice, no, yo, yo me siento como niña y ya no y ya no tiene bueno, el otro. no se desarrolla, si le, si le cortan los testículos a un niño hermafrodita pequeño, o sea, de un bebé, ya cuando crece, obviamente yo creo que eso, está, no sé cómo sería, porque hay casos en los cuales el niño le cortaron los testículos y todo esto, y lo dejaron niña, y ya cuando creció hubo un caso así, donde él Empezó a dejarse el cabello largo, empezó a querer más las cosas de niña, entonces no sé ahí cómo sería. porque sí, es lo que te digo. O sea, su, como. Su masculinidad no estaba, o sea, la testosterona no, no, no estaba, entonces ahí ya es como una pregunta. Es que una cosa es los órganos reproductivos y otra cosa es cómo te sientas, ¿no? Sí. O si te, te defines como, como, como mujer o como hombre o como otros, pues, ballena o simio. O, o, no sé, o escorpión, etcétera. Eso, eso tiene que ver entonces con uno es físico y el otro es mental. Uh -huh. Sí, ¿no? Sí. Si uno es físico y uno y otro es mental. Eh, dice Eduardo Maldonado. Ah, es que Emi, MGP, es, no sé, es una muchacha que entró el día de hoy. Y, y están insultando a todos en Facebook, a todos, a todos, a, a todos, insulta, está insultando a todos en Facebook, y es por eso. No, no, <risa> no, no, es, no, me da no te lo no tomes personal. No, ahí están insultando nada, a todos. Para pero nada. Si quieres, ahorita la, la bloqueo y ya que se vaya a su casa a dormir, porque está molestando a todos allá en Facebook, ¿no? Ah, mira, dice Lisette que sí la bloqueo. Sí, sí, sí, sí, porque está que molesta a todos. Entonces ya vamos a bloquearla. Yo les doy ah, chance. Sí. La verdad, yo les doy chance si son groseros y demás. Los dejo y los dejo para ver si se componen, pero... Pues si ya en verdad la fastidiaron a muchos, ya ya la bloqueé entonces a esta muchachita. Que no, quizá... y no respetan, o sea, y hay aquí conocidos también que también faltan al respeto y tampoco el chat se respeta y respetan a los demás porque si sí, no, es, que yo digo no que sí. es muy feo, aquí estamos para hablar de muchos temas interesantes y si nosotros no llegamos a saber, ustedes también pueden aportar, ¿cierto? O sea, es bonito que intercambiemos como conocimiento. Yo también digo que no, no todo es este amor y paz, o sea, porque somos bien burlones de pronto, pero ya cuando dicen groserías, creo que es donde ya, ya no se sí, vale, ¿no? ¿no? Ya cuando están insultando, ya, no. es, ya, no, ya está fuera del, de la jugada. Eduardo Maldonado dice, no. dicen que es por el nivel de testosterona que produce el cerebro. En el cerebro femenino se produce menos, pero también depende del contexto social. O sea, el contexto social... Y pues tendríamos que tener aquí un... Sí, es que ahí ya son términos médicos. Sí, y de psicología, ¿Y psicológicos? yo creo, también. Exacto. Psicología también entra aquí. Y estamos viendo estos, estamos los... ¿Cuál es el, el título? ¿Los, tere, los tere, teratomas? No. Eh, los... <risa> Tera, tera, terato, teratología. Terato, teratología. teratología los teratomas son ya otra cosa. Ah, las, estabas, de hecho, las hablando. bolas de pelo con dientes? Esos son teratomas, ¿no? Mm -hmm. Les voy a contar un caso de un teratoma. Exactamente, Elena. Exacto. No se vale decir groserías como hijo de la patada, no se vale o como el chico de ayer que dijo una groserillota horrible. cuál, cuál grosería dijo el chico de ayer? Que dijo, ¿puedo, ¿puedo decir una grosería? Y que la dijo, ¿no te acuerdas? Mm, no, no me acuerdo. Dijo. ¿Alguien se acuerda de la grosería que dijo este Barrigón el día de ayer? ¿O cómo se llamaba? ¿Pokémon? ¿Barrigón? ¿Indogón? ¿Cómo era? Mm, uy, no, no me acuerdo. Para, era como dore, Doremón, ¿no? Doremón. Doremón. ¿Cómo dijo Doremón ayer? Dijo que su grosería. Ah, que le salió el tiro por la culata. Ah. <risa> que le salió el tiro por la culata, esa grosería horrible me hizo este que me banearan el video de ayer. No vuelvan a repetir ese. Y es esa muy grosería. común y no es grosero en Colombia, o sea, es muy común que la gente lo diga. No, yo estoy burlando, mamor, <risa> no es que no es grosero. Tú ¿Estás burlando? entonces. Estoy siendo sarcástico, ah, no, yo pensé... no. No es una no. grosería. <risa> No es una grosería, no, mamá. Pensaste que sí era una grosería. Yo aquí pensé, en sí, pues obviamente yo no sé muchas cosas de aquí, entonces eh, a veces pienso que algunas palabras son más groseras y así. No, no, no, no, no. estoy jugando porque te salió un tiro por la culata, o sea, eso no tiene nada de grosería. Pero él dijo que sí si podía decir una grosería, por eso yo mm. le hice al payaso. Y bueno, sabía que sí, pues sí, tú no ibas a saber, claro. Sí, ¿no? ¿En Colombia también lo dicen? Sí. Dice ma, maja, Mayatsuyami. A mí también me dio mucha risa ayer. Sí, sí, estuvo, estuvo muy risueña la plática. Entonces estamos hablando del teratoma. El teratoma, diles que es un teratoma. Bueno, eh, ah, ya lo estaba explicando. Sí, sí. Escúchalo. Es una bola de pelo que las mujeres a veces, eso es como un tumor, ¿cierto? Sí, Parecido como una, como una como a, bola de carne, ¿no? Como una bola de carne, pero mira que, por ejemplo, hay, hubo un video, que eso lo, iba, lo que iba a contar, un video que apareció en YouTube donde hay un médico que corta como la trompa de falopio de una mujer, Ajá. porque eh, se agrandó. Y dentro de esta, yo, yo podría decir que eso es un teratoma, dentro de esta él la abrió y la cortó, y habían pelos, y pelos, y pelos, y era una carnosidad. Entonces, eso puede ser un teratoma, eso es un teratoma. Hay algunos que nacen con dientes, con garras. Con sí, es una, una bola de carne con uñas, con dientes, ¿Sí? con pelos. Fíjate, hay, hay una historia, ya la había contado la otra vez, la voy a volver a contar para los que no estuvieron. Pero bueno, yo, yo un día vi un programa, el programa de los, estos parásitos asesinos, que salía ah, sí. el Discovery, creo que salía, para estos asesinos. Y bueno, salió un caso en donde una mujer la llevaron al hospital porque parecía estar poseída. Esta mujer gritaba, hablaba cosas, eh, de, de, de cosas del demonio, decía que veía cosas demoníacas, eh, maldecía, y estaba incontrolable, incontrolable. Entonces la llevaron al hospital, la, la tenían en revisión y demás, pero esta parecía endemoniada, literalmente parecía que la poseían, parecía que un demonio la tenía en sus garras y esta mujer hacía un sinfín de cosas extrañas y maldecía, y todo sí. tenía que ver con, con cosas malvadas, con cosas del diablo, todo lo que ella hablaba. En los estudios que le realizaron, porque fue en Estados Unidos, si hubiera sido en México, pues luego, luego al pardecito, luego, luego a que lo, la exorcice, ¿no? Pero como fue en Estados Unidos, eh, la estudiaron, y encontraron que en su vientre tenía un teratoma, precisamente, Ay. que tenía una bola de carne ahí adentro, y entonces la operaron y le sacaron la bola de carne con pelos y dientes y demás, y esta mujer se alivió, dejó de, de estar, de parecer poseída, entonces a mí oh, me pareció bastante extraño, ¿cómo es que, cómo puede ser que primero que no tengas un hijo, que tengas que las, eh, con, con las células se hayan formado, carne, carne, huesos, dientes, pelos, y que eso no tenga vida, que eso sí, sí. esté en, en el vientre de la persona, y que eso ya sea como un monstruo, como un monstruo, pero que además haya impactado en su estado mental, en su, en todo su estado, en su forma, en su personalidad, y que empezara a hablar cosas del demonio, ¿por qué? o sea, ¿qué relación tiene que le haya nacido un teratoma y que ella parezca poseída? Eso eso está entre entre lo sobrenatural y lo científico, eso eso como tiene una relación ahí, las personas que parecen poseídas, serán poseídas por un espíritu maligno o en realidad tienen algo en el cuerpo, es raro. ¿No? O, o, o, o en realidad, si sí, un demonio se apoderó de ellos, y por ejemplo, de esta mujer, y le hizo que le creciera un teratoma. Qué raro o sea, eso, eh, nunca había escuchado ¿entiendes? eso. ¿Entiendes? ¿Sí? Eso es como sí. poder eh, segmentar a esta enfermedad o este padecimiento de las dos partes. La pro, eh, que puede haber sido provocado por algo que conocemos como teratoma o que pudo haber sido provocado por algo que conocimos como demonio, y que uno llevó a la otro, al otro. Es decir, tiene los dos, las dos formas de ser. Al uh -huh. quitarle el teratoma, se le quitó lo que tenía como endemoniada. ¿Qué quiere decir? ¿Que ya dejó de estar poseída? Eso está muy bueno. Está muy raro ese caso. Uh -huh. eh, o sea, la verdad... Es que sería súper interesante también buscar casos de personas que, que tengan estas sí. actitudes como de poseídas y ver si en estudios le resultaron algún tipo de, de padecimiento de alguna cosa que le haya crecido. Puede ser, porque mira que, acordándome yo de, de la parte del libro que te comenté sobre que los médicos antiguamente creían que esto era un pedazo de carne sin alma, uh -huh. Quizás esto como, bueno, hablando como un pedazo de carne sin alma, quizás a esta persona le creció esto y se le metió a este pedazo de carne algo raro y, Exacto. Ah, esto, y lo poseyó. O se puede <risa> ser, ¿no? O sea, que le haya nacido esa quizás. forma eh, carne humana, uh -huh. pero no tenía espíritu. Uh -huh. Entonces pudiera ser un recipiente para un espíritu uh -huh. que se le haya metido y que por eso provocara que esta Exacto. pareciera endemoniada. Uh -huh. uy Sí, Uy, o sea, perfecto. es que la realidad y lo desconocido es un misterio que de verdad tiene muchas, muchas formas de ser. Dice Wilmer sí. Terino: Una vez vine a hacer una cosa de esas. Y a la muchacha le dijeron que no tuvo nada, que solo era un embarazo psicológico para no causarle traumas. ¡Ay! Sí, porque... Uy, sí, porque unos... yo no me imagino a uno que, que le saquen a uno un pedazo de Buscamos carne. causa un teratoma, a ver si... Una bola con pelos Uy, y patas. Pero, oye, o sea, eso debe es ser traumático, ¿verdad? Un teratoma se nos enseñó. ¡Ay! No, no, a chingada. No, no, no no quiero ver, no quiero ver, no quiero ver. Eso. Uy, no, a mí lo que más me impresiona es que hay unos con ojos. Sí, oh, yo, ya, no. ya, ya. Eso, eso sí, ya lo vi, y eso sí oh. se ve muy, muy, muy bizarro, o sea, no, ya no. O sea, no voy a tener que ver algo que me quite estas imágenes Porque hay teratomas, de la mente. hay teratomas que salen con ojos, o sea, yo no lo podía creer. Vi uno que tenía un ojo. El ojo, pues, obviamente no se mueve ni nada, es un pedazo de carne ahí, pero se ve que es un ojo. Y pelos y, no, horrible, horrible. horrible. Chingada madre está, pero cabrón eso. Este... Entonces, yo sí creo que quizás a estas mujeres cuando, o sea, no les dirán nada, ah sí, tienes un tumor, ya, se lo sacan o les dicen otra cosa, porque no creo que se los muestren, porque sí debe ser bien traumático, o sea, que le saquen a uno una bola así, no. Sí, ahí, ahí estamos viendo algunas imágenes, este, son bolas, son pedazos como de cuerpos, eh, como si le salieran lenguas, como si le salieran... Sí. Ah, con lenguas también. Ojos, dientes. O sea, no es un niño, es una bola... Es una bola. Revolcada con elementos de un ser humano, ¿no? Sí. Teratoma satánica. Son y hay bolas unos que calorosas. crecen, crecen. Vi unos que crecían gigantes, o sea, eran unas cosas gigantes. O sea, hay mujeres que yo no sé qué pasa seguramente no, no deben tener las condiciones eh, monetarias o, o algo así, y dejan que se crezcan tan impresionante que, que parece que estuvieran embarazadas, pero es un monstruo, entonces cuando ya se los van a sacar, porque si no se mueren, sacan es un monstruo con patas y garras y todo, porque cuando sí. están chiquitos, el que les comento del, del que quitaron el ovario y, y lo abrieron, el que les comento, ese sí estaba chiquito y sa salía como grasa y pelos, te imaginas donde una cosa de esta se crezca más y convierte en monstruos. ¿eh? Sí, eso. sí, sí, pues lo son. Por eso son llamados monstruos, o sea, ¿Sí? desde la antigüedad les llamaban así. Eh, Bimoni dice, mi hermano cuando tenía tres años sufría episodios como de locura. Veía monstruos y no te reconocía. Siempre en la noche al dormir eran dos tipos de parásitos, amibas y yardas. Ah, que, que lo que le causaban las alucinaciones y la locura eran dos parásitos, amibas y yardas. Oye, yo sí escuché una cosa de esas también. O sea que. Que son tantas las amibas, o sea, todos esos parásitos ahí que le que cambian la, la, la, la, la. como la. la, la personalidad a la persona y se retuercen como si estuvieran poseídos y todo eso. A ver, pero yo voy a lo mismo siempre. ¿Por qué esto produce.? estas alucinaciones de monstruos, uh -huh. ¿por qué no pueden hacer alucinaciones de conejitos con bombones y globos? O sea, tiene que ser algo negativo, algo... Hacia la maldad. Algo malvado, algo demoníaco. ¿Por qué? Porque estas enfermedades y estos parásitos y estas situaciones hacen que veas cosas que nosotros tenemos referencia con lo demoníaco. ¿Por qué esos parásitos como las amibas no pueden hacer que, que tengas alucinaciones de payasitos de globos porque siempre tienen que ser criaturas horribles y que tengan que ver con el demonio con el diablo sí, sí, eso sí, es sí. lo que no me acabo de explicar la ciencia explica lo que es la esquizofrenia explica esto de los de los parásitos explica un sinfín de cosas que nos hacen alucinar o que nos hacen comportarnos y, y que uno hable por ejemplo estas glosolalias y demás cosas que tengan que ver con el demonio, pero porque siempre es con el diablo, porque siempre son monstruos, ¿Por porque siempre son cosas horribles uh -huh. y no cosas que no te causaran ese tipo de, de escalofríos uh -huh. no, eso no lo responden no lo han respondido por eso sigo pensando que claro que hay algo sobrenatural, que hay algo sí. desconocido y que no acabamos de entender y que uh -huh. o habita o habita con lo material y que también nos afecta. Sí. Bueno, uno dice con, con los exorcismos, bueno, uno dice, bueno, se le metió algo malo, pero bueno, eso ya es otra cosa, pero con un parásito que te vuelva así. O sea, que o se haga ver cosas, pero eso, eso, eso es bien... Qué cosa, el loco, ¿no? que, que raro, que un parásito, o sea, ¿qué, ¿qué son los parásitos para que te ocasionen eso? Uh -huh. Sí. Dice, pero por ejemplo aquí, y luego a, a, a Francisco, dice eso es eso que mencionas o sea, que es por la influencia que tenemos del cine. Por ejemplo, todo lo malo es relacionado con el diablo. Ok, pero por ejemplo, en este caso de las amigas, tú no sabes que las amigas, amigas, te van a hacer este, actuar uh, mal, te van a hacer tener visiones y demás. Uh -huh. Entonces tú no estás preparado ni condicionado a proyectar ya imágenes. Se supone que las amibas te hacen proyectar cosas. ¿Y por qué siempre tienes que proyectar cosas entonces negativas? Cosas que tengan que ver con lo maligno y no cosas bonitas uh -huh. ni positivas. Tú no, está, tú no sabes, tú no estás decidiendo qué vas a ver, qué, va, qué te vas a proyectar ni qué, nada de eso. Oye, mira lo que hice, Edwin, de, de pronto, mira que sí es muy Yo creo que los demonios se aprovechan de eso y provocan eso, esas, il, las il, ilusiones. Las ilusiones. Ok, entonces, hablando de lo que Edwin dice, puede ser que cuando nosotros estamos enfermos, nos baja la energía, como hemos dicho, ¿no? Nos bajan uh -huh. nuestras defensas, nos baja uh -huh. la energía, y entonces quizá que espíritus malignos se aprovechen de las personas que están enfermas y puedan producirle esas alucinaciones uh -huh. o esos estados alterados, uh -huh. pero es ser. porque están desprotegidos, porque tienen defensas bajas espiritual, energéticamente y físicamente, ¿no? Uh -huh. Sí, me suena muy coherente. Eso sí. pudiera ser también. Pu pudiera ser, sí. Eso uh -huh. pudiera ser también, como lo que dice por él yo, yo veía... Como, como lo que yo conté de la fiebre, o sea, cuando me daban alucinaciones por las fiebres tan altas, o sea, uno uh -huh. no ve cosas bonitas, o sea, yo veía cosas horribles. Entonces, sí, quizás, puede ser. Bueno, yo también, eh, bueno, hay mucha relación en la antigüedad de que las enfermedades eran causadas por espíritus malignos. Eh, había, hay un, muchos cuadros, muchas pinturas donde se ven personas enfermas y hay demonios saliendo debajo de las, uh -huh. de las cobijas o demonios estando cerca. Sí. Lo que pasa aquí es que estamos muy mente cerrada con la ciencia, porque lo manejamos muy materialmente, eh, y no, no queremos unir lo que no se ve con lo que conocemos científicamente. No, no claro, la ciencia nunca va a combinar, a, a juntarse con la. Lo espiritual o las cosas así. Exacto. Sí, no. Aunque ya, aunque se ha comprobado que, que cuando uno muere, este, pesa, pues, tiene el peso, y cuando uno muere son 31 gramos, o cuántos? Sí, 31 gramos lo que deja de pesar, que dicen que es el sí, peso del alma. Es el peso del alma. Uh -huh. Que cuando nosotros morimos, 31 gramos, me parece, se, se esfuman, y que ese es el peso del alma. 21 gramos, 21, 21 gramos, 21 gramos. Gracias, gracias por 21 gramos. Pues qué sí. cosas, qué cosas. 41 gramos, dice José Ponce. Sí son 21 gramos. Pues gente, ya, to ya cantó la... Ya cantó aquí la... La musiquita. Hay películas también así muy buenas sobre, sobre personas de así, ¿no? ese con formaciones y eso. Pues eh, yo creo que lo vamos a dejar para, para otra transmisión y pues seguimos con el tema de sí. taratología, pero lo que no vimos como los casos de los freaks y como sí. los casos de los que son este eh, como alabados como dioses en la India, por ejemplo, o los que nacieron bien y después terminan como monstruos. Eso lo veremos en un siguiente capítulo aquí en realidad paranormal, ¿no? ¿Cómo se llama? Relatos, Relatos oscuros. ¿Quieres mandar saludos? Le mando saluditos a todos: a Dalia, a José, a Gosta, a Carlos B, a Maru, a Laurita, al Canal del Crimen, a, a Imura Batusay, a Rebeca Hernández, a Alicet Martínez, yo la saludé. Que son tantos que a mí se me pasan. Que eh, qué bonito haberlos visto hoy. Les mando muchos saludos y que tengan buenas noches. Gracias. Y a los que me faltaron también. Les mandamos abrazotes. Adiós, la también. Vamos a poner la musiquita para animarnos, porque es un tema que sí me causó sensación feita. Les sí Me he pesado sí. Sí, ver tema... esas imágenes. Me voy a tomar unas pastillas ahorita de la ansiedad y todo. Ay, se nos olvidó contar uno que vimos que era un bebé y tenía como el cerebro así. Ah, me lo contar contarlos de los bebés. Como sin la capa del huesito, todo el cerebro así por fuera. Uy, no. Sí, con los, con los cerebros salidos, ¿verdad? ¿no? Sí. Pues quedé con escozor. Empecé con escozor, terminé con escozor. Sí. Bye, Jan. Quiero coquita a ver si me quita ese amargo sabor. Vamos a tomar coquita para Vamos, quitarnos poquita. el escocor. Mañana subo un nuevo video en el canal de YouTube, así que espero les guste. Un abrazo a todos, descansen. Buenas noches, yo ya voy a guacarear al baño. Nos vemos. Cada noche. Nos internamos en las frías y solitarias profundidades de lo desconocido. soy de Voy a darle algo de Cada quien guarda en sus recuerdos historias que necesitan ser contadas. Sucesos sin explicación.